noches buenas noches a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión en las diferentes redes sociales vamos a iniciar esto que se es encuentro con lo desconocido me faltan algunas cositas eh, por hacer no me tardo mucho han sido reveladas. los videos han sido revelados y esta noche tu sueño, buenas noches a toda la gente que está entrando a esta transmisión ahora sí estamos en YouNow estamos en TikTok buenas noches y estamos en Instagram también en Facebook y Youtube bienvenidos sean todos ustedes Buenas noches, saludos desde Cozumel No pierdo los programas Ya tenemos también a nuestra invitada Compañera, amiga Y de todo más Lo que ustedes les gustan decir, le gustaría decir melissa Que todavía no la integro Pero ya casi casi va a entrar Está arreglando su micrófono Su nuevo micrófono Todo chido, Henry 94 Todo chido, todo muy bien Buenas noches, Máximo Riquelme, buen día, buenas noches, Oscar Brindis, saludos desde Nueva Orleans, Estados Unidos, un abrazo a toda la gente que me ve o que nos ve desde Estados Unidos, a toda la gente que nos ve también en Latinoamérica, es decir, allá como por Centroamérica y Sudamérica, bienvenidos, buenas noches, esto es Encuentro con lo Desconocido, eh, se está pausando la transmisión en Instagram, pero esperemos que no sea por mucho tiempo, y en YouNow estamos muy bien, gracias a Cris Mejía, gracias a Rocío Sánchez, a Fernanda Ballesteros. Y buenas noches, tenemos a Melissa, hey, con nosotros, bravo. Uh, a ver, ¿se escucha bien? ¿Se escucha un eco, no? No, se escucha muy bien. Tú tienes un problema con los audios, ¿verdad? <risa> sí, ahorita estaba escuchando un eco, pero ya, entonces ya todo quiere decir que está bien. Ya. Ya está todo bien, perfectísimo. Pues vamos a iniciar. Melissa, me da gusto que ya estás de regreso con micrófono nuevo, ¿no? ¿No lo quieres presumir? Pues es exactamente igual, de hecho, tengo que agradecer porque fue un regalo de Thanksgiving. Ah. Y es el mismo, pero en color negro. Entonces. Te lo regalaron. Sí, sí, soy muy feliz. Oh, oh, Melissa, tiene alguien que le regala cosas. <risa> Debían priori, un abrazo. ¿Cuántas probabilidades hay de morir de un susto? ¿Cuántas probabilidades hay de morir de un susto? El que sabe aquí de muertes es Melissa. Contesta esa pregunta, Melisa. 100% de probabilidades. En cualquier momento puedes morir de un susto. En cualquier momento se puede uno morir de un susto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando tienes un susto? Bueno, mira, ¿sabes qué? Te puede dar diabetes, por ejemplo puede Ajá. dar azúcar, te puede dar un infarto y básicamente es eso. ¿Tú has tenido un susto así fuerte? Demasiado, es que sabes, yo soy una persona súper nerviosa, entonces me asustó con cualquier cosa, pero o, o sea por decir no viendo la televisión o una película, ah, sino que eh, no sé, cuando una persona grita muy fuerte o cuando está alguien a punto de atropellarte que esta es otra pregunta que yo tengo ¿te han atropellado? ¿a mí? ¿no? ¿qué es la fuerza? Suje? ¿nunca te han atropellado? a la... mí no qué nunca te han atropellado en serio? ¿a todos nos toca o cómo? pues es que es... No, yo estuve haciendo esta pregunta y digamos que tres de cinco personas han sido atropelladas pero también está la otra variante de que ¿Alguna vez has atropellado a alguien? No, ni una de las dos, ni me ha atropellado, ni he atropellado. Ok. okay. Solamente eh, cuando salíamos de la secundaria de que sonaba la alarma y decía no corro, no empujo, etcétera, ahí <risas> se atropellabas a todos. Oye, pero ¿nunca has estado de que a punto de ser atropellado? No, no, que recuerde no, no, no, ¿por qué okay. Eso, A mucha gente le pasa, a ver, dígame gente... ¿A quién sí? En los comentarios ya lo atropellaron. Vamos a ver si las probabilidades o el porcentaje que tenía Melisa es real. ¿Tres de cada cinco dices? Sí, pero eso lo estoy inventando, o sea, pero creo que es eh, bastante común ser atropellado. Más común de lo que uno se imaginaría. Mira, dice Aniel Max, yo sí, a mí ya casi... <risa> Eh, Michel Magno sí, a punto de ser atropellado, eh, como que sí, eh, como, que, como que dos de cinco más o menos. Sí, dos de cinco, sí, yo, yo creo que puede ser un poquito más, pero digan, si ¿sí me, sí me atropellaron o si atropellé a alguien, o si me atropellaron o no atropellé a alguien, o sea, contesten las dos preguntas, vaya. Ah, sí, se han atropellado... O si los han atropellado, ¿ti te han atropellado entonces, Melissa? Sí, sí, me han atropellado. ¿En serio? <risa> sí. Pobrecita, ¿y qué cómo fue? Este, me da un poco de pena contar, me, atrope... me han atropellado dos veces y una de ellas fue mi papá, ¿ok? <risa> <risa> ok, a ver. Mi, pero... pa mi papá me atropelló y a él, él todavía se siente mal por eso. Fue cuando, yo estaba, <risa> fue cuando yo estaba en secundaria que me atropelló justamente antes de ir para la escuela. A y, ver, ¿cómo fue? ¿cómo fue? Cuéntanos las dos historias. Pues bueno, me iba a llevar a la escuela súper temprano. Y fíjate, mi hermana también una vez lo atropellaron. Y la de mi hermana estuvo un poco más feo porque hasta se le cayó el zapato y todo. Okay. <risa> yo tengo la teoría de que este, si se te cae un zapato cuando te atropellan es que pudiste haber muerto. ¿Sabes? O sea, si se te caen los dos, estás muerto. Oh, okay. <risa> o sea, es como La intensidad del atropellamiento, ¿no? Es que no te has fijado que por eso dicen como, bueno, no, a ver, ¿por qué dicen colgó los tenis? Porque cuando se mueren, avientan los tenis en el alambre, en el cable. Los familiares de la persona que muere son los que avientan los tenis. Sí ese sí no no son convincentes. <risa> <risa> sí. Okay. Pero, o sea, sí o no. Pues sí supongo, ¿no? Los amigos, no sé. O sea, pero puede... si te fijas en los accidentes automovilísticos, siempre las personas pierden los zapatos. O sea, las personas terminan descalzas y mueren. Eso, eso significa que todos usan zapatos de un número más grande. No, eso significa que este, debemos de investigar la correlación que hay entre la muerte y la pérdida de los zapatos. Ok, pero cuéntanos cómo te atropellaron. Quería desviar el tema, o sea. No. <risa> quería sordearme lo más que pudiera, no lo puedo creer. Porque no vemos si hay gente a la que han atropellado, mejor. No, no, ya los ya, ya metiste aquí la duda. Tú empezaste con los atropellamientos. Pues platícanos, ¿cómo te atropellaron? Que te pueden atropellar de muchas maneras, ¿no? O sea, ya sabes cuando una persona dice, ¡esto es un atropello! ¿Ubicas esta frase? Sí, sí. <ríe> y es como una injusticia. Sí. Bueno, solo quería decir eso. Ok, sí. ya en serio, dinos, ¿cómo fue tu atropellamiento? Ok, este, pues iba a ir a la secundaria, eh, mi papá me estaba esperando en el carro para llevarme, yo bajé con una mochila gigantesca, gigante, porque llevábamos demasiados libros, y al momento de bajar, pasé por enfrente del carro, y mi papá, en vez de dar de reversa, le dio para enfrente. Entonces me atropelló, pero me rescató mi mochila, porque todavía me juntó contra una... No manches. <risa> contra un como muro, contra una como una pared. O sea, me, me arrastró así contra la pared y como que se asustó mucho mi ¿Qué papá. Si, si, si, la mochil, si la mochila te hubiera aplastado así. Sí, pero yo traía la mochila, como estaba muy pesada, me la había puesto hacia enfrente. Ajá. Entonces, al momento de venir caminando, pues paso por enfrente del carro y me doy cuenta que lo estaba dando para adelante, pero todo fue demasiado rápido. Entonces, me, me puse así. Y ya me arrastró hacia una pared y me juntó y ya tardó un poquito en darle de reversa. La verdad... Ya te fuiste bien revolcada a la escuela. Sí, todavía después de eso me dejó en la escuela. O sea, no fue como que, ok, acabas de vivir un evento traumático. ¿Quieres, quieres quedarte en tu casa a lo mejor? No, no fue así. Llegué a la escuela atropellada por mi papá. Que sí terminé como medio deschongada y todo. Eh. Pero, este pues, no morí. ¿Y lloraste? No, nada más fue como muy impactante, o sea, sí terminé como bien pálida y como que no hablé todo el camino, pensando que hubieras podido morir. Sí, de que también de que porque mi papá me atropelló, ¿no? O sea, <ríe> porque se tardó tanto en darle reversa también es raro. O sea. Y ya, pero a mi papá le da mucha pena recordar eso. Ok, la segunda vez, ¿cómo te atropellaron? Este, la, la segunda vez no tengo un recuerdo tan nítido de la segunda vez porque estaba más chica. Solo recuerdo, creo que fue un primo mío, y solo recuerdo como todo alrededor del evento. <risa> Pero, este, todo bien también. Todo bien también. Sí, o sea, no, te digo, es, es algo común porque después de eso, bueno, yo empecé a escuchar como que mucha gente decía que la habían atropellado entonces dije será esto muy común y empecé a preguntar porque yo no hablaba de esto abiertamente porque me daba pena de que aquí me atropellan sabes pero es mucha gente la que han atropellado Ok afortunadamente a mí ni a nadie de mi familia le ha sucedido algo como eso entonces a nadie de tu familia de tus amigos nunca has visto que atropellen a alguien no no nada a mi hermana en la fiesta de su cumpleaños este, salió a saludar a alguien a una calle y fue sí. bien traumático ver eso también, porque hace cuenta, salió a saludar a alguien y estaba como parada en la calle saludando a esta persona y de repente pasó una camioneta muy rápido y mi hermana sí voló como al otro extremo de, <ríe> de la no calle o sea, y voló sus, uno de sus zapatos también. Y Uy, ella nada más se levantó así como, como con vergüenza de quién me vio, ¿sabes? Es que es del tipo de cosas que pasan tan rápido que no te preocupas tanto. Como, como que lo primero que te preocupa es de que si alguien te vio por la vergüenza de haber sido atropellado, ¿no? Es algo raro, como también cuando te caes. O sea, te da más pena de que alguien te haya visto que qué que fue lo que te pasó. Bueno... Pues espero que nunca nos vaya a pasar y que a ti ya no te vuelva a suceder eso de los atropellamientos. Gracias. Aquí algunos dijeron que sí les, les había atropellado. Tenemos eh, mensajitos que nos mandaron eh, en WhatsApp. Vamos a, ¿Quieres que los revisemos? ¿O teníamos un tema en específico? No, íbamos a tener una invitada, ¿no? Sí, pero ya no pude contactar a la invitada el día de sí, hoy, bien. pero me, nos pueden llamar por teléfono también, vamos a poner el, tel, el teléfono en pantalla y nos cuentan sus historias paranormales, ¿te parece? De igual manera tengo por ahí mensajes, muchos, muchos, que nos han estado mandando. Ok, muy bien. Que sí. La gente nos, eh, nos nos cuente sus historias sobrenaturales. Va a aparecer, mira, tenemos una, un mensajito ya, una llamada. Hola, buenas noches. Bueno. Hola, ¿quién habla? Hola, ah, por Dios, entro. <risa> Hola, ¿quién habla? ¿Cómo ¿Qué tal? Agustín. ¿Qué tal, Agustín? ¿Desde dónde escucho? nos hablas? Sí, sí, sí. De Hidalgo, Tula de Allende, de acá de México. <risa> de Tula, Hidalgo. Sí. Muy bien, mi hermano Agustín. Cuéntanos, ¿qué nos quieres platicar? Híjole, que me ha pasado muchas cosas, pero... Más que nada, me encanta mucho tu contenido, todo lo que haces, y te admiro bastante. Gracias, mi hermano, gracias. Oh, por Dios, siento. ¿sí <risa> cuéntanos una ¿sí? historia, cuéntanos una de todas las que tienes, cuéntanos una. Una, pues cuando estaba en estilo mi servicio en la escuela, me tocó, bueno, estaba haciendo un servicio de soporte técnico. Sí. Y pues mi jefe me dejó hasta anoche. Creo que si iba a ir a algún evento o no sé bien qué, y sí. ahí me dejó encargado. Y recuerdo estaba viendo una película en ahí en la oficina. Sí. Pero, pues sí, por el rabillo del ojo, o sea, como de. esas veces que no, no te das cuenta? Como que vueltas a Santito y está así, ¿no? Sí. No sé si me explico. Sí, sí, sí, como que no, ves no, no, pasar no. a alguien. Debajo del escritorio. Pero era un escritorio muy, o sea, la mano era como. estaba como despellejada. Se veía así como roja, entre rojo y blanquito, no sé, de, como rojo y amarillesco. Una. Una mano, dices, que viste? Sí. Estaba debajo del escritorio, salió la mano. Pero, ¿dónde estaba él? En... Y se volvió a esconder. Pues sí, yo no la vi. De hecho, estuve viendo que había trabajo del escritorio. Y pues solamente había un montón de cajas y de carpetas y eso. Ok, solamente esa vez fue, ¿no te espantaste? ¿Qué hiciste? al principio sí me sentí como un poquito extraño pero como no es la primera vez que me pasa mal Bob, sí. ¿Te ya, sigue? Como me... Me ah, ya como que me te viendo la película y me quedé esperando a la hora que me tocaba irme porque me tocaba salir como a las nueve creo ese día viste la mano que salió era la mano peluda dice Shotgun Alien <risa> <risa> ese me mismo me cuando le dije que era la mano, pero dijo que si sí estaba drogado, que si sí había estado tomando, no sé. Y la mano, ¿cómo y era? Todo en mi pero todo esto sucedió en su casa, en la, la, la escuela, mano? o dónde? Yo la no vi que estaba como roja, Una pero mano. tenía como manchas así como amarillas, amarillas. Bueno. Pues es que si esa mano te hubiera querido hacer algo, te hubiera hecho algo, ¿no? Es como, como que se asoma y después se esconde. Está rarito, me recordó un video de un de la niña esta que está dentro de una alacena y que aparece una mano y le toca a la manita. ¿Sí lo has visto ese video? Sí, sí lo he visto. ¿Algo así te sucedió? Te algo sí, pero no me tocó. ¿Te quería, querías que te tocara? La mes la ¿sí era una silla. Bueno, es que yo siempre me siento como las piernas como entrecruzadas. Ajá. O sea, no tenía las piernas abajo del escritorio, sino que estaba sobre la silla. Y no, afortunadamente no me tocó, solamente me tocó verlo. Ok, ok. Bueno, afortunadamente no te pasó nada con esa mano roja y con puntos amarillos. Suena como a mano de... De malo de Dragon Ball Ah, oh, pensé que a de payaso porque <risa> <risa> Una mano como extraterrestre era la que viste Pues no diría que fueron puntos amarillos porque Como fue tan rápido Como que no, ver, no, no me acuerdo muy bien haberlo visto así Con tanto detalle Muy bien Y otra, otra historia que te haya sucedido Todavía tienes tiempo. Ah, Recordemos que solo son 10 minutos. Ok. Tiene poquito que envenenaron a uno de mis perros. Ok. Bueno, realmente es perro de la vecina, pero casi es que siempre se viene para acá. Sí. Le fueron tirar veneno justo en la entrada de su casa. Pobrecito. Sí, está muy bonito ese perro. Tenía, ya tenía sus años. Oye, ¿y por qué lo envenenarían? Pues, no sé, es que la gente a veces es muy melosa, o tiene mucha maldad. manda me han a muchos perros. No, hombre, no. ¿Y si sabes quién de tus vecinos fue? No, no sabemos bien quién haya sido. ¿Y cómo? Solamente vemos la... Encontramos así como bolsas, así como negras, o... Que tienen ahí como comida, o... O pedazos así como de bolillo, con... como con... así, Sí, sí. Con el ¿Cómo? veneno ahí. No puede ser. Pobrecito perro. Y otra vez. ¿Y qué le pasó al perro? Mataron a siete perros. Aquí en la misma calle. Ok. Pues espero que después no salgan a espantar los perros. Pues es una manada. Son siete. <risa> bueno, lo que voy que decir es que cuando se murió el perro. Ajá. Y después soñé uh -huh. con mi perro. Ok. Pero hace cuenta que no me funcionó así como muy bonito. Digamos que yo estaba saliendo a la fuera de mi casa y veía sí. como el perro me veía y corría. Sí. Iba y jugaba con él. Y se me hizo muy bonito. tienen como... No, no sé cómo no sé que haya sido. O sea, como que se fue, me hizo muy como que fue a despedirse el perrito de ti. Sí, es lo que yo siento. Ok, pues puede ser ¿eh? que los animalitos también puedan en espíritu regresar o verlos en los sueños, no sabemos, pero si fue un sueño bonito, pues al menos lo recordaste, pobrecito perrito. Sí, es que tenía, desde que iba como en primero de preparatoria, Sí. estaba separado conmigo, unos seis años, siete. bueno, pues te agradecemos que nos hayas llamado y nos hayas contado la historia del perro, ¿cómo se llamaba? Falcor. Falcor. Sí, como la película de un viaje sin fin La historia la historia sin fin, ¿no? Ah, eso Ok <risa> Estoy bien con Muy bien, mi hermano, pues te mandamos un saludote Gracias por estar con nosotros Me encantó de, me encantó de escucharte y de todos los ¡Saludotes, mi hermano! Vale. Bye. Dile bye a Melisa. Bye, Melisa. Tengo una duda. Melisa ya no tiene audífonos, micrófono, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Sí, quién sabe, no te escuchabas, pero ya te eh. escuchaste. O sea, es lo que yo estaba haciendo preguntas y no recibía respuesta. Lo que quería saber es si durante la llamada no se me no se escucha mi voz o qué. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que cuando llaman tu voz no se escucha, ¿pero por qué? Pues no sé, porque yo te, te estaba preguntando. Yo sé que la persona que habla no me escucha. O sea, por eso yo no intervengo en lo, cuando hay llamadas, porque no me van a escuchar. Pero te estaba preguntando escucha, a ti. ¿no? Te deberían no? escuchar. ¿Por qué no te escuchan? Pues no sé qué sea, o sea, no sé si, no, no sé qué sea, pero ya había pasado antes de que yo estaba de que, hey, saludos, y no sé qué, y no me contestaban. Nadie, nadie te contestaba. <risa> ¿Qué está pasando aquí? Sí, y ahorita te preguntaba de que si el tipo, que dónde le había pasado lo del escritorio, que si en una escuela, o en su casa, o en dónde. A eso estabas preguntando. Sí, y no, o sea, no me contestabas, entonces no sé si sea cosa de que cada que haya llamada nada más no me escucho, o qué. Ah, puede ser, ¿eh? Ahorita vamos a checar eso porque sí, yo, yo te veía muy calladita y, y sí, a lo mejor puede ser eso, ¿no? Que cuando llaman, no sé las líneas de audio cómo se maneja en el StreamYard, pero solamente escuchábamos a él y no te escuchábamos. Sí, ok, es eso, sí. Ahorita lo checamos de nuevo y ya si no, pues cada que haya llamada nada más yo voy a estar así, como congelada. Puedes escribir en, el, en lo de los comentarios la pregunta. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, bueno. sí. sí. Melissa está re enojada. No estoy enojada. ¿Qué les pasa? Nada más durante la llamada no se escuchan mis intervenciones. Entonces. Pues sí, no Melissa tiene... es como que enojoncita. No es cierto. ¿Qué? ¿Qué no sería? Me siento. El insulto para mí. ¡Ah! No, no estoy enojada, chicos, simplemente no hablaba porque, pues, no se escucha mi voz en la llamada, es todo, es todo, pero cada que haya llamada ya voy a estar con ustedes en los comentarios, y listo. Bien, vamos a ver, ahora sí, eh, tenemos un mensaje que dice, buenas noches, saludos desde San Pedro de Jujuy, Argentina, excelente programa, ¿te gustaría vivir en Jujuy? ¿Dónde está Jujuy? En Argentina. Es en el lugar que, bueno, es que Argentina sí me llama, pero... Jujuy no tanto, ¿eh? ¿Podrías decir vivo en Jujuy? No sé, es un, ¿no es un, cómo se dice? ¿Un albur o algo así? No, no, no creo. Te voy a contestar esta llamada y vemos si funciona tu micrófono. Ok. Hola. Hola, hola. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Eh, eh, buenas noches, todos los, eh, pero encuentres muy bien tú y Liza. Gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, ahí fuerte, ahí ahí te escuchamos bien. A ver, vamos a callar. ¿Tú me escuchas a mí? No, hay, no he dicho su nombre, de ¿verdad? Si de repente no me escuchas, pues una disculpa, es que aquí por donde vivo, vivo hay mucho aire y pues va mucho la señal de internet. Ok, cuéntame. Bueno, pues no sé si a ti te habían dicho desde, desde antes o por ahí te habían platicado que nosotros, bueno, por ejemplo, mi familia esa, tiene esa creencia, pues, de, por ejemplo, estoy yo aquí sentado y de repente toca la puerta o escucho algún familiar que me habla y este, ya cuando salgo a ver no está o no hay nadie, eso es lo que nosotros tenemos a esa, esa, esa costumbre o ese pensamiento, pues, de que es de alguien que se está despidiendo, ¿no? No sé si ya te habían platicado a ti sobre eso. si sí, no te escuché. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es el fenómeno que, te, que le sucede a tu familia? Mira, te lo repito. Este, mira, te lo repito. Eh, ¿Ya me escuchas bien? Sí. Ah, mira, este, es que nosotros tenemos la, la creencia y la, la, digamos, la costumbre, ¿no? Que, es que cuando algo malo va a pasar a algún, algún familiar de nosotros, algún familiar cercano, pues es algo que tenga que ver con él, ¿no? <risa> Fíjate y que otra vez no se escuchó, es que, no se escuchó otra vez lo que dijiste, cuando muere un familiar cercano, ¿qué sucede? Uh, mira, es que antes de que eso suceda, nosotros vemos, a esa persona, o lo escuchamos, pues. Ok. Entonces, o mediante sueños, a veces. Ya ahora sí ya me escuchaste. Sí, sí, sí. este Pues mira, antes mi abuelo pues ya tiene un año de fallecido, ¿no? Sí. Eh, y pues antes yo mismo, pues, digamos, esta... Esa, esa, esa visión eh, era una noche. Yo estaba ahí en la calle con mis amigos, ¿no? estábamos platicando sobre la escuela y todo eso. Sí, y ya eran 10 de la noche. Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ok. Ox, ¿tú me escuchas allí bueno, así? ¿Me escuchas, Ox? Aquí estoy. Se traba, ¿no? Se traba. No sé. ¿A quién le estás hablando? <risa> ya me siento loca. <risa> ya. ¿Tú escuchabas o no escuchabas? Yo sí te escuchaba a ti y a la persona, pero la persona no me, no me escuchaba y tú tampoco. No, no te escuchamos. Pasa porque eh, cuando tú hablas, sale el sonido en eh, la computadora y el, el tuyo no. Entonces ahí debería de checar cómo hacerle para que salgan en diferentes partes. Ok, ok, ya escucharon amigos. Yo no hablo en la llamada porque no me escuchan. No porque esté yo aquí ignorando todo. Oh, Dios. Dios de mi vida. Ok, ok, Melissa. Creo que vamos a solucionar esto. Eh, pero voy a investigar, voy a checar cómo está todo esto. No te preocupes, tú tranquila. Ok, entonces la historia de, del chico anterior no, no llegó a nada. No llegó a nada porque se cayó la llamada. Yo creo que tenía como mala señal. Y, pero decía algo que antes de que se muera alguien de su familia, lo escuchaban o lo veían o lo soñaban, algo así. Es que eso es algo que cuenta mucha gente, ¿no? Esa es como premonición de que cuando va a morir alguien se te aparece, pero antes de que se muera. Que, antes, que, de que se, antes de que se muera es que se sí, aparece. Se aparece como afuera de tu casa o lo ves, así tienes una visión de la persona y al día siguiente es como que dan la noticia de que esta persona falleció. ...y tú lo viste ya sea en sueños o no sé, en, lo ves de alguna manera. Ok, pues eso he escuchado poco, sí. Fíjate que también de mi familia, pues como no somos una familia grande, afortunadamente todo bien, solamente pues las abuelitas. Pero no sé, de tus familiares ha sucedido algo raro, ¿así? Ah, yo tenía una tía que eh, tenía como muy despierto ese sentido como que estaba muy receptiva al otro mundo y sí. sí le tocó en ocasiones llegar a ver personas así, justo como lo decía él de que antes de que se iban a morir como que se aparecían afuera de la casa o tenía como una visión de las personas o en sueños pero regularmente sí era como estando despierta y así durante las noches de que, no sé, se levantaba la cocina y por la ventana estaba parada ahí una de sus tías, por ejemplo okay. y la veía ahí o sea, y... Como vestida de negro, no decía nada, simplemente era como algo extraño y al día siguiente la persona moría. Ay, oh, es como... Deja... Voy a contestar esta llamada y deja a ver si lo puedo arreglar en lo que entra la llamada. ¿Me escuchas? Okay. Me sí, sí, sí, me parece bien. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Soy Luis Ángel. Luis, ¿de dónde nos hablas? De Mérida, Yucatán de Mérida, Yucatán. A ver si te escuchamos, Luis, te escuchas muy lejos. ¿Melissa, me escuchas? Yo te escucho, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Okay, Luis. No, no, no me escuchas. Ok, ok, a ver, platícame. Ok, este, bueno, voy a tratar de hacer mi historia bastante corta. Eh, bueno, eh, primero que nada, pues quiero dejar muy bien claro que mi afán no es inculcar ninguna religión ni nada. Sí pero iba directamente sobre una iglesia a la cual yo asistí hace unos años. Okay. Eh, yo creo que, pues, como estás muy relacionado sobre los temas paranormales, pues, te ha tocado escuchar que casi siempre se habla de que hay ritos para invocar pues, al diablo o a espíritus. Casi siempre algo maligno, ¿verdad? Sí. A veces, eh, muchos no saben que se puede hacer lo contrario, que uno puede invocar, este, a Dios y pueden suceder cosas paranormales bastante interesantes igual. Y en una iglesia donde yo iba eh, había una especie de retiro en la cual sí se hacían muchos, eh, pues vamos a llamarlo en forma general como ritos, ¿no? Sí. Este, se pasaban noches completas orando, gente que tenía una hora específica para orar, y también se ayudaba mucho, o sea, se dejaba de consumir alimentos para tener un poco más de espiritualidad. Y eso ayudaba mucho a que se estudiaran cosas. Eh, pues como, como ejemplo, era un retiro que se hacía en un lugar muy apartado aquí en el Yucatán, el, la, el pueblo donde se hacía se llama este, Acanque. Sí. Eh, aquí en este retiro sucedían pues, cosas muy, muy inexplicables. Un ejemplo, mi mamá que fue a este retirado comentaba mucho de que cuando llegó le recibieron unas personas, eh, unos hermanos, pero que veía tras de ellos unas personas que de blanco con alas, o sea, prácticamente comentando de que vio ángeles. Y cuando le comentó esto a los hermanos, pues le dijo: ¿Por qué había gente que trataba de ángeles? De y los hermanos le decían: Que no, que no había nadie que vio de ángeles, que de hecho eso no se hace ahí. Eh, desde ahí había pues, algo sí. Ahora, así de, de entrada, yo, eh, eh, perdón, fue pues, este retiro igual a, a ver qué tal, porque pues, todo lo que me contaban me llamó la atención. Yo, yo a mí, que me encantan las cosas para Y pues, la noche de sábado, que eh, parte de ese retiro, yo recuerdo que estaban dando una enseñanza sobre eh, los puntismos: o sea, cómo protegerse del puntismo. ¿Cuáles son los símbolos? ¿Qué pasa si usas de los símbolos? ¿Cómo contactarlos con la ayuda de Dios? Y en una de estas uno de los jóvenes, porque yo para eso tenía 19 años, casi este, todos allá eran jóvenes, fueron a ese este, empezaron Empezó un joven a hablar lenguas extrañas en muchos idiomas de la nada. Al principio, pues, todos nos quedamos así como queriendo lo que viendo, pero no sabíamos qué estaba pasando. Yo en un personal jamás había visto algo así. Y el pastor que estaba dando la enseñanza de pronto dijo, no se preocupen, el joven que está ahí este, recibió el Espíritu Santo. Pero ha raro raro que el joven de pronto cambió su voz. Y no era una voz que nos diera miedo, no era una voz hostil autoritaria, pero no se inspiraba miedo. Simplemente empezó a decir, pues, porque él estaba dando una enseñanza y le dijo al pastor, hola, tú eres un siervo amado. Y todo lo que haces me da me agrada, pero la voz era muy, muy, muy grave, no sé cómo explicarlo. Este, y seguía hablando lenguas extrañas mientras usé palabras. Entonces, el pastor trató de cambiar como que el tema cuando cambió su voz y todo esto, sí. y De pronto, él le dijo: ¿que ¿Acaso tú hablas primero? Y luego, Dios recuerda que Dios habla primero su calle. Yo conocí a este pastor y él no era un pastor que, pero él dijo y reconoció de que Dios había tomado una especie de, pero yo pues, no, no es muy difícil. Yo aquí me atrevería a decir que Dios mismo habló a través de esta la, la verdad, jamás en la vida yo volví a ver algo así yendo a inclusive a estos retiros espirituales y jamás jamás volvió a ver algo por el estilo inclusive hasta le preguntaban también si le habían pagado o, o si le habían dicho hoy así para que este, todo se lo crean, pues, no, él decía que no, inclusive cuando eh, dejó de hablar así, cuando terminó este tipo de especie de profesión, eh, él se sentía feliz, estaba, casi no podía caminar, pero después de un vaso ya antes, que ver con una escucha hola hola hola no ah ya estás no se, se, se debe haber caído verdad tengo una pregunta súper importante Oxlack tú no me escuchas verdad no cuando ya, okay. ya entendí qué sucede cuando bueno nuestro amigo que nos estaba llamando que nos mande un, a una nota de voz porque se estaba trabando demasiado su llamada, no le entendíamos mucho. Me estaba hablando sobre que pertenecía a una religión y me, estaba, me dijo, va a ser corta la, la historia. Y pues bueno, <risa> no era nada corta. Es que el problema fue que nadie estábamos entendiendo nada. Sí, Muchos decían, aquí que estaba haciendo palomita. Exacto. Vamos a hacer lo siguiente. Mándenme mejor eh, notas de voz para que se escuche mejor y podamos controlarlo mejor porque eh, ya veo que cuando entran las llamadas, entra solamente el audio del, del teléfono y el tuyo no, no entra, ni tampoco la música se escucha, necesitarías más salidas de audio. Ok, muy bien, este pero entonces tú, tú sí entendiste lo que estaba contando que nos puedas este, platicar un poquito. Pues estaba hablando sobre que pertenecía a una religión y cosas del pastor, pero es que se escuchaba y eso fue lo otro que le entendí. O sea, y no lo detuviste en ningún momento porque se escucha a un buen intro de película. Bueno, una buena película de que. Es que estaban esa... buenas historias, sí. Sí. Estaba sí, buena, o... pero pues, no pudimos entenderle. Ojalá que sí nos pueda mandar un audio. Entonces, ¿vamos a, vamos a ver audios y videos que nos manden o qué? Sí, vamos a, a recibir solo audios, gente, por el momento, mientras vemos cómo solucionamos esto. Eh, y por llamadas, pues, por el momento no. Dice, ¿qué tal, Oxlack? Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Tengo un video de una cámara de seguridad aquí en mi trabajo. ¿Quieres que...? Que me digas qué es, pues mándamelo, mándamelo. Ahí está. Ah, ya nos están enseñando su perro Falcor, ay, estaba bonito, no lo estás viendo, ¿verdad? Vamos a verlo. Sí. Ah, ¿sí lo estabas viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí salió ahí. Sí, salió aquí, uy, ya, ya uh -huh, me perdí. Uh -huh, uh -huh. Ahí está Falcor. ¿Tú sí sabes quién es Falcor, Melissa? El perro que nos estaban contando en la historia, ¿no? Solamente que, como la anterior, no se entendía muy bien. Ah, bueno, pero ¿sí conoces a Falco, el perro de la película? No. ¿No has visto la historia sin fin, Melissa? Ah, oh, sí, sí, sí, sí, sí, que era, estaba súper gigante, ¿no? Pero es súper vieja. Y como. Sí, super sí, supervieja. sí. Sí, esa película fue de mi infancia, prácticamente, una de mis favoritas. Sí. Sí, definitivamente no me acuerdo de qué trata, solo recuerdo que en ese tiempo sí era mi favorita. Bueno, solo hay una, hay una escena en esa película en donde el caballito este, se muere en el panta, en el fango. Había Eso un sucede. caballito. Sí. Había un caballito, no, no recuerdo el caballito. Simplemente recuerdo que había un niño, ¿no? O era una pareja de niños. Era un niño y claro. se montaba en un caballito y el caballito los... Lo metió a un charco y el caballito se ahogó ahí en el charco. Y el perrito lo metió en un volcán y el perrito se quemó y se rostizó. ¿Y fue a propósito todo eso? Sí, era un niño muy malo. ¡Ay, qué fío! O sea, un niño psicópata, definitivamente. Ok, vamos a ver qué más hay. Que aquí nos mandaron unos videitos Dice... Pienso que es un insecto, pero ya les mostré el video a varios amigos y piensan que es algo más, que es demasiado redondo para ser un insecto. Vamos a ver este video de cámara de seguridad que nos están mandando para ver qué es, si es un fantasma o es un insecto en la, en la lente de la cámara. Vamos a verlo. La gente en YouNow no lo puede ver. Eh, en Instagram ya se terminó la, la transmisión, ¿no? Ahí estoy, ahí estoy, y en TikTok también. Pues, ¿tú qué dices, Melissa? Tú ya que eres investigadora paranormal, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Creo que sí es un puede ser el fantasma de un insecto, ¿no? <risa> para que no te, para que quedes bien con todos, ¿no? Sí, es un, es un insecto. Y ya se acabó. Investigación terminada. Así nadie se enoja. No, pues tú qué piensas. Mira, es que, ok, pasó el grandote y ahorita esta es otra cosa chiquita, ¿no? Está ahí dándole vueltas a chiquita. Yo digo que es una arañita, pero no se, no se ve la, la telaraña y lo que está haciendo es eso, tejer la telaraña. Mira, a, ahí sí se va a ver un poquito mejor que tiene patitas, ahí ahí por ahí se ve mejor que okay, tiene uh -huh. creo que esto era una araña, pero podemos decir que esta noche, esto no es normal, una nave extraterrestre se hace presente en una cámara de seguridad, la gente que nos envió el video dice que desde aquel día no han podido dormir, no?, ¿Cómo Definitivamente. Como le, le digas como presentadora de esto, no es normal. Así que como charlatana. Existe un programa de esos, no sé, depende del video que, que estemos viendo. ese es También... video, ese video invéntate como algo, como tú eres la experta charlatana del programa extra normal. ¿En serio tiene que pasar esto? Sí. <risa> y quita su imagen. <risa> bueno, me retiro. Si esto va a pasar, me retiro. <risa> ¿Qué podría ser? O sea, la opinión, ¿no? No quiero que, que... Es que fuerzas tenemos que hacer creer a las personas que es algo que exacto. no es, ¿no? Exacto, exacto. Ajá. Como en Aunque esos... sí podría. Sí. Bueno, es que primero primero que nada la explicación real de esto que es? es un insecto que, se le, no sé, se refleja la luz del sol en él o qué, qué es lo que está pasando ahí. Por eso, tú estamos en un programa de esos charlatanes, entonces tú vas a decir algo pues así loco. Lo que se te ocurra. A ver, déjame, pienso, déjame. ¡Ay, es que está bien difícil, Oxlack! ¿Por qué me haces esto? Sí, es súper fácil, mira, es de decir... Me reuso, me reuso. No, oh, mira, es facilísimo. Mira, ¿puedes decir que es un espíritu? ¿No has visto esos programas, Melissa? No, nunca. A ver, ¿podemos poner uno? Está está, lo estamos viendo. No, un programa de esos. Ah, ¿un programa? Sí. Pero... O sea, no... para ver más o menos como... Es que aparte son más serios, ¿no? No, ¿no? O sea, lo dices de una manera seria para que la gente te crea en vez de hacerlo como no, tan serios lo dicen tan show acá, o si es así en modo show. A ver, ¿tú a qué charlatán conoces, Melissa? Híjole, es que también decir nombres como que siento que uh, te tú, puedes... Y no pasa nada aquí, hasta en vivo, rostizamos a los charlatanes, no tengas miedo. A ver, ¿tú quién dirías que es un charlatán? Todos, todos son bien charlatanes. Cada programa aquí los desmiento. ¿Pero tiene que ser a fuerzas un charlatán de ¿a fantasmas? De lo que quieras. Pues mira, ese que estamos viendo en pantalla, puedo decir que es extraterrestre, que es un ángel, que es un fantasma... Es que también se podría decir que son insectos, uh, bueno, que son, no, no sé, es que ya ves que el, ¿cómo se llama? El chupacabra se supone que es la mascota de los aliens. Entonces, <risa> okay. debe de haber diferentes tipos de vida alienígena, obviamente, todo un ecosistema alienígena. Okay, y obviamente eso es alienígena, no puede ser otra cosa. Exacto, exacto, ya le sí, vas de a decir... De esta manera, ya. Eso que estamos viendo es alienígena, definitivamente, seguramente en esa zona apareció una nave que, fíjate, Ox, creo que sí hay reportes de que en esa zona, por esas fechas en donde está la grabación, sí, sí se vio una nave. Exacto. Hay testimonio, ser. sí, definitivo, o sea, ¿qué otra cosa puede ser? Evidencia. Y si sacan la basura los alienígenas de su nave y en esta se encuentran, pues, en moscas alienígenas. Mosca alienígena, es de, es de los pocos videos que tenemos de esta criatura. Definitivamente Impactante. es una mosca alienígena. Sí. Impactante, exacto, Melissa. Hazte cuenta como que te estamos contratando para un programa de estos, y exacto, ya, ya le agarraste la onda. Ok, lo estoy intentando, amigos, o sea, la verdad es un poco complicado, porque al igual que Ox, yo estoy en contra de los charlatanes. Me parece bastante ofensivo, o sea, realmente. Fíjate que una vez me invitó una persona charlatana que se dedica a hacer estos videos de engañar a la gente y yo me rehusé por completo, ah, ¿sí? porque me parece ridículo, sí, o sea, yo no podría, imagínate perder toda tu credibilidad, porque yo de las cosas que hablo es porque creo en ellas, o sea, si yo hago un video sí. este, con un tema que investigué, es porque creo en él de alguna manera, o siento que hay como suficiente información, para de perdido dudarlo no y dejar esa parte de que pues de, de hacer varias preguntas no de dudar y de de pronto como que te digan de que vamos a hacer un vídeo en el que pues de repente va a aparecer algo y tú haces como que te asustas digo no ah, sí, ¿casi, sí? Ajá, casi casi sí Entonces, o sea, iba a ser no. todo sí o sea y es una persona esta persona es una persona que que si sí la ven y la siguen muchas muchas personas así ¿Ah, entonces... Es sí, famosón. Que, sí, que todo se basa en me mentiras y engaños. Y yo entiendo, mucho de su público son, es público infantil. Entonces, pues los, los niños sí lo creen. O sea, sí. ya si estás grande y ves los videos, dices, qué basura es esto. Y ahora actuar, a, bueno, ponerte así, porque él lo vende como si fuera algo real. Pero son actuación, está pésimo, no, pésimo. caen en lo ridículo, ni siquiera es como que, ah, es de chiste o algo, no. Sí. Es Era evidente que te quieren engañar, pero es, está, no, no, no, no me gusta para nada, no, jamás participaría en algo así definitivamente, y ya, es mi opinión. Oye, que, este, no sabíamos esa historia <risa> de que alguien te había invitado a, a hacer sí, charlatana sí. En, un, en un programa. Cosa fea, no, no, no, no, no. Esto, eh, entonces quedamos que es una mosca alienígena, y en la otra opinión podría ser solo una arañita que está tejiendo su telaraña, ¿cierto? No, la, la araña también es alienígena. Ah, también es alienígena. Sí. O sea, si pierdes eh, parte del ecosistema alienígena en la tierra, ellos encuentran la manera de adaptarse. Ah. Y a lo mejor, ante la vista de otras personas, pues no. Este, no son como, ¿cómo se dice? Como, eh. eh, eh, eh. Como que no los puedes ver, vaya. Sí. Mira, aquí tenemos ahora un audio. Vamos a escucharlo. Dice Olavsla, soy de la historia de las visiones de los familiares antes de fallecer. Ah, mira, ya nos mandó el audio mejor. Vamos a escucharlo. Ah, mira, pues, este, disculpo, no, no me presenté, que descortés soy. Ah, mi nombre es William Eduardo y soy de Oaxaca. Mm, soy meramente nacido en Matías Romero Adenaño, Oaxaca y aquí a veces hay muchas actividades, digamos, paranormales por el hecho de, de pues tenemos una estación ferrocarrilera y hay un montón de sitios abandonados en los que así han pasado varias cosas pero pues ya eso sería otro caso. Bueno, regresando al tema de lo de los familiares. Mira, pues resulta que antes de que se cortara mi llamada, te había contado que estaba yo con unos amigos en, en, la, en la calle, bueno, en la banqueta, ¿no? Me estábamos platicando cosas de la escuela y así. Y ya pues habían dado las 10 como, ajá, las diez o diez y media de la noche ya fue que dije, no, pues ya hay que meternos, ya este ya ya tarde, ya cada quien a su casa. Y ya pues, cada quien se fue a su casa. Y antes yo de meterme, pues mi casa sí está algo grandecita. este Me fui a hacer, para que no se escuche muy feo, me fui a hacer mis necesidades, que es del uno. Y ya ese día estaba estrellado el cielo, estaba bonito el cielo, estaba muy estrellado y haz de cuenta que donde yo estaba uh, haciendo de alumno a unos que no era metro y medio Ahí está. ¿Sí escuchaste ahora sí bien, Melissa? Sí, bueno, las partes de donde se escuchó mucho viento, pues obviamente no las entendí, ¿verdad? Pero más o menos sé por dónde va la historia y era, este, parecía a las que estábamos escuchando la otra vez, ¿no? Que tienen que ver como con familiares y esto, que siempre se siente como un poquito más su presencia. ¿Y ¿Tú habías escuchado esa frase de que cuando el tecolote canta, el indio muere? La dijiste, la dijiste la otra vez y no la había escuchado, pero ahora puedo decir que sí, ya sí. <ríe> lo escuché. Sí, sí eh, ya no recuerdo de dónde, cómo se origina, pero pues esa era la, la, la superstición de que cuando cantaba el tecolate, el tecolote, pues alguien iba a morir. Eso como animales que presagían la muerte, por eso lastiman a los tecolotes o a las lechuzas porque saben que es como aves de mal agüero oye y bueno has escuchado esta otra frase que dice cuando alguien nace alguien tiene que morir cuando alguien nace alguien tiene que morir no lo había escuchado se dice en inglés este no o sea yo lo he escuchado en español y es referente a justamente en una familia cuando viene un bebecito ah. siempre alguien de la familia muere ya o sea Uh -huh. los adultos mayores o así, pero es algo como que siempre pasa, entonces de ahí nace esa frase. No manches, entonces yo no voy a tener hijos. <risa> <risa> no mañana tengo uno, se muere alguien de mi familia, ¿cómo crees? No no es de uno No sé cómo, no sé cómo sea el proceso, pero creo que sí, o sea, muere la persona y ya viene en camino la otra personita. Mira, dice Girl in the Darkness o Girl in the Darkness que cuando nació su hermana Falleció su abuelito. Sí, eso es como bien común, o sea, ya mucha gente como lo, este, busca el ejemplo como en su familia de que si sí es cierto, cuando nació Perenganito se murió mi tía o mi abuelo X. Dice, eh, sí, sí ha pasado en mi familia, Margarita Costa, yo también lo he escuchado, dice Dulce. Oye, Melissa, ¿qué opinas de dispararle a una bruja transformada con una escopeta con municiones Ay. de sal exorcizada? Yo jamás le dispararía a una, a una de mis hermanas, primero que nada. Me ah, parece súper mi... ofendido, ofensivo. O sea, ¿por qué le quieren disparar a las brujas? ¿Por qué no Ay, quieren Dios disparar? Ya, este, Melissa se está transformando aquí cuidando a sus hermanas, las brujas. Se sabe que yo soy bruja, o sea, no es algo que intento ocultar ni nada, se sabe. ¿Eres del culto de los wiccas? Sí, soy de las brujas de Salem, soy de esa generación de brujas. No de esa generación, sino de... De, de, ese, de ese ritual, ¿no? Sí, sí. De ese ritual. Leonardo Orozco dice, Oxla, cuando yo nací nacieron todas las flores. Un abrazo, mi hermano, gracias por el chat. Por eso tomo anticonceptivos, dice Sowen, para que no nazca alguien y se vaya a morir alguien de la familia. Oye, si lo tienes muy presente, eso podría pasar, ¿no? Como que lo puedes atraer. Es que también es esta cosa, o sea, de la atracción, lo platicamos la otra vez, como que eh, se dicen muchas cosas, pero entre más lo tengas en la mente, de alguna manera tú haces que tú lo provocas. O tú inconscientemente haces las cosas necesarias para que pase. O sea, no hablando de eso exclusivamente, sino de en general. Dice eh, Enrique Castrejón, mi abuelo murió el mismo día que yo nací. Porque dice que también como que reencarnan, ¿no? Eh, pudiera ser. ¿Tú crees en la reencarnación? Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí creo en la reencarnación. Hay muchas historias que hablan precisamente de personas que se acuerdan de sus vidas pasadas. ¿Has visto eso? Sí, sí, sí, sí, pero fíjate que este no, no pasa, o sea, por decir, si en una familia se muere el abuelito y nace un bebecito, no es como que en el bebecito reencarna el abuelo, reencar reencarna otra persona, ¿me explico? Sí. No pasa como con la misma familia. No, no, no, no sé si me no, no, estoy, estoy dando a entender. A Claro, que no reencarna el, el que se murió, sino que Ajá. alguien más. Sí, otra persona que en algún otro lugar se está muriendo y en donde otra persona está naciendo. O sea, Fíjate como si fueran este, energías así, como saltando para todos lados. Yo historia que recuerdo que es de reencarnación, es en la India. Ahí se cree mucho en la reencarnación. Pero bueno, esta historia es de una muchacha que... Que, estaba, que trabajaba con su familia, pero desde niña siempre decía que ella pertenecía a otra familia y que en su otra vida había sido hombre, que era un muchacho y que junto con su hermano habían ido a, no sé si a vender algo, etcétera, pero llevaba, llevaba creo que una bicicleta y lo atropellaron y se murió. Y entonces eh, él estaba muy preocupado por su hermanito, el que había dejado, y por no haberse despedido de su familia. Y él dice que recordaba dónde vivía su antigua familia. Y bueno, fue tanta la insistencia de que ella les hablaba sobre su vida pasada, que le dio la oportunidad de, de ir a, a, con la familia que ella decía. Y sí, los fue y los buscó y los encontró. Y les dijo que él que ella era tal hijo que se había muerto, que, que había reencarnado y fue y abrazó a la familia y se acordaba de todos y platicaba anécdotas ya con sus hermanos mayores y demás. Y la, a, la cogieron a, a ella como su hermano otra vez y la familia pues se unió desde entonces. Por ejemplo, en este tipo de casos, ¿qué clase de explicación lógica se le puede encontrar? Pues lógica es referente como a científica, ¿no? Sí. Pues yo creo que son cosas que como no las hemos estudiado, como no las entendemos aún y que existen, pues eh, no hay como una respuesta lógica a eso, simplemente yo creo que sí pasa, yo sí creo en la reencarnación. ¿Tú, tú alguna explicación que le quieras dar? No, o sea, tampoco yo creo en estas cosas realmente. Y cuando son cosas de, eh, de este tipo que donde no hay ninguna explicación, este, nada más como me confirma que así como existe esto, existen muchas cosas actualmente en las que nadie creo que parecen ridículas. Como que es el mejor ejemplo para decir que hay algo más grande que lo que ahorita sabemos o como lo que ahorita creemos. Dice aquí, eh, dice Brujita Jezebel: o sea que nunca descansa uno. Claudia Álvarez nos mandó 20 pesotes, saludos, gracias Claudia Álvarez por ese apoyo a la transmisión. Eh, ¿Crees que sea necesario descansar, Melissa, cuando uno muere si ¿sí ya necesita simplemente desaparecer del cosmos? Yo creo que no desapareces. Es que decían aquí hace rato como que en la reencarnación es un bajo porcentaje de las personas que reencarnan en alguien más. Y siento que puede ser que sí, o sea, ay, es que mira, son, son demasiadas cosas. O sea, creo en muchas cosas, Oxlack, en muchas. Y de pronto como que creo en tantas cosas que unas se contradicen con otras. Pero pienso que definitivamente no desapareces, que hay otra cosa, ya sea como si... Vives en, en, en oh, no sé, otra línea del tiempo o en otro mundo, o debe pasar algo que no es como nada más desaparecer y ya. Luxury nos acaba de mandar 3,000 likes allá en YouNow, gracias Luxury. Gracias por apoyar la transmisión, estamos hablando pues ahora de temas de reencarnación, acaba de, de salir al, al tema y bueno, antes de que pasemos a otra de las evidencias que nos han mandado al WhatsApp. Melissa, en, si, si hubiera reencarnación y pudieras ir al, al futuro o al pasado, ¿en qué época te gustaría reencarnar, volver a nacer? Preferiría en el futuro. Y es que sabes que siempre he pensado como que, como que quiero que me crogenicen. Quiero sí, ser que, crogenizada. Que, ah, que te, que te pongan en hielo y te despierten cuando pase el temblor. Sí, cuando ya por decir, dependiendo, es que creo que este para ser crogenizado debes cumplir con ciertas cosas, como no sé, tener una enfermedad de la que en ese tiempo no haya cura y antes de morir sí. te tienen que como sacar tus órganos y todo este proceso, te congelan y ya si en algún momento llega a haber una cura, pues ya te descongelan para curarte, entonces... Mira. Tendría que ser un proceso, sí, pero sí me gustaría que me para ver qué más hay. O sea, yo sí tengo esta duda, no quisiera. Sí, me gustaría vivir lo que hay después. Martín ¿Tú? y Rafael, William, nos han mandado 10 pesotes el superchat. Gracias Martín y Rafael, gracias por ese apoyo. Y Melisa, ¿qué tal si se te hace realidad? Te criogenizan, te criogenicen, ¿va? Supongamos esta historia, te crogenizan y después la humanidad se termina y tú eres la única que queda, la única mujer sobreviviente, y luego vienen los extraterrestres y te descongelan, te descrogenizan, y ahora quieren que tú hagas todos los bebés que van a <risa> Ay, todo sí. el planeta. No, porque obviamente las empresas que crogenizan, este, ya hay gente crogenizada actualmente, ¿sabes? O sea... Yo estoy de hecho buscando un seguro para empezar a pagarlo y ser crogenizada, porque es algo o sea, muy caro. Obviamente no sería yo sola, seríamos un grupo de personas grande que estamos crogenizadas. Pero que digamos que nada más así los extraterrestres te encontraron, ¿sí? Y que dicen, le encontramos una humana, podemos hacer nueva humanidad Ay. y pues te toca hacer como la matriz de sacar muchos bebés alienígenas humanos. No, no creo de entrada que mi cuerpo pueda, o sea, no, lo dudo demasiado, creo que no estoy hecha para eso, pero de ser así supongo que debe de haber la tecnología suficiente para que no sea tan doloroso y horrible, ¿no? Además, el proceso de gestación de un alien debe ser diferente también, no sé, a lo mejor es nada más una, unos dos días embarazada, ¿no? Y así estoy teniendo. por andarte criogenizando Pudiera ser, pero es un riesgo que definitivamente quiero correr. Pero, ¿tú qué piensas que pasa después de que uno muere? Ay, pues, este, pues yo creo que somos energía y se debe de mantener en un lugar. La energía se debe de mantener en un lugar. Ya sea en otro cuerpo o ya sea volando en algún lugar. ¿No? Ok, sí, sí. Oye, ¿has visto Inteligencia Artificial, la película? sí. ¿Te acuerdas que el niño robot se queda como con la estatua esta de... Bla, de, ¿de quién era? De la... de la hada para que lo convierta en un niño de verdad? Ajá, pero ¿qué? Eso es... No, estás diciendo otra película, ¿no? No, eso se llama inteligencia artificial. <risa> no, no me acuerdo de eso. <risa> bueno, le pasa lo que tú estás diciendo. Se queda, pero... se queda congelado y llegan los extraterrestres en el futuro, y al único que encuentran es a él, y después le meten una sonda para que tenga más hijos alienígenas en el planeta. ¿A él? <risa> bueno, Eso, no, es eso real... me sonó a Pinocho sin la parte en la que <risa> los aliens llegan, ¿sabes? Pero que un nada lo hace niño niño de sí. verdad de estamos hecho, hablando de Pinocho ¿no? de hecho sí es como una versión de Pinocho en el horrible padre. pero cuando llegan los alienígenas mm. lo que le hacen es le regalan un, un día siendo un niño de verdad él quiere ser como un niño de verdad para que la mamá que lo compró, porque se lo compraron a una mujer que, que su hijo estaba como muerto estaba como en coma y le hicieron un robot. Entonces ese niño lo que quería es que esa, esa mamá lo quisiera. Por eso quería ser un niño de verdad. Y cuando llegan los extraterrestres así en el, en el superfuturo, lo encuentran y revisan todos sus, sus recuerdos y entonces le dan la oportunidad de ser un niño de verdad por un día junto a su mamá. Eso es bonito, pero qué triste que sea un día nada más, ¿no? No pues, creo tampoco que los aliens sean tan perversos o tengan esta mente como tan precaria de querer este hacer lo que un humano haría, o sea, pienso que sería diferente, tal vez, tal vez lo peor que te puede pasar es ser un objeto de estudio, ¿no? Pues es que sí, ¿no? Yo creo, es que esos hacen un consejo, esos extraterrestres, deberías de ver esa película, está buenísima Me parece bien Pero ya te conté el final, que es lo más chido, entonces pues ya, ya te arruiné la película no, no, no, tengo, bueno, no, no voy a decir nada, prefiero que veamos un video, prefiero que veamos un video, es que sí, ya todo lo que puedes decir aquí va a ser usado en tu contra, vamos, me he dado cuenta, lo he notado. Vamos a ver pues uh, más, más cosas, esta es una historia que nos mandaron, la leo, Ok. dice si, hola, buenas noches Oxlack. primero que nada quería decirte que desde que estaba chico veía tus videos y eres uno de los mejores investigadores de lo desconocido qué feo que vean que desde que estaban chicos no puedes quería contarte una pequeña experiencia que tuve por ahí de los nueve años, cuando vivía con mi abuela teníamos unos vecinos que se fueron de su casa y la vendieron pasaron años hasta que una pareja de dos hombres la rentaron pasó el tiempo y los vecinos empezaron a conocer a los dos señores, siempre fueron muy tranquilos hasta una noche que se pusieron a tomar y se pelearon, al parecer la policía se los llevó a los dos y al día siguiente el grupo de niños que nos juntábamos a jugar decidimos entrar a, a entrar y vimos por la ventana como tenía un altar con muchas velas de todo tipo de color y a un costado tenía una vela con una estrella encima muchas monedas alrededor y pedazos de hojas con dibujos raros todos los niños que estábamos ahí nos empezamos a asustar porque tiempo atrás nos habían espantado en una iglesia que teníamos al lado, ya que jugábamos a las escondidas a altas horas de la noche. Total, nos empezamos a asustar hasta que nos corrió la vecina de enfrente, que debo de aclarar que esa vecina la tenían tachada de hacer brujería ya que muchas veces en la noche se le veía yendo a dejar cosas en los terrenos baldíos, a veces hasta, la, a, a veces hasta los enterraba. Decidimos decirle a un vecino que tenía una tienda a una casa salado. Nos dijo que no tocáramos nada y no entrara a esa casa. Después de eso no pasaron ni dos días y se fueron los dos señores. Pasó el tiempo y poco a poco se empezaban a escuchar cosas en esa casa vacía. Justo estaba a mitad de la manzana por lo cual todos tenían que pasar enfrente de ella en las noches. Es cuando más cosas se escuchaban. Incluso se prendían las luces del baño de la sala solas lo único que separaba esa casa con las de nosotros era una enorme barda pero mi tía vivía arriba de la casa de mi abuela lo cual tenía unas escaleras justo pegado a la barda una noche venían bajando de casa de mi tía y vi el gran árbol de mango que había en esa casa en la parte de atrás me le quedé mirando porque se sentía una extraña sensación después de unos segundos de verlo vi una silueta como la de una persona muy pero muy chiquita que se dejó caer del árbol pero por las ramas Solo se lograba escuchar cómo caía algo de las ramas. Lo único que pude hacer en ese momento fue gritar y llorar. Quedé en choque en el transcurso de dos minutos que llegó mi tía y ver qué sucedía esa extraña silueta parecía que volvía a aparecer arriba del árbol y se dejaba caer. Incluso mi tía lo llegó a ver y se quedó espantada. Vio lo que yo estaba viendo y por lo cual estaba llorando. Debo de aclarar que todo eso pasó de noche. Días después empezamos a hablar sobre eso, pero nadie supo qué podría ser. Tal vez pudieron ser duendes jugando en el árbol. Esa es mi pequeña experiencia que tuve. Saludos desde Veracruz, Coatzacoalcos. Quisiera tu opinión, gracias. Pues comienza este muchacho hablándonos de una pareja gay. Después que se pelean porque se engañaron. Después que la bruja del 78 vivía enfrente. Luego nos dice que tenía un altar a la Santa Muerte y que el carnicero que les daba carne para hacer cosas sucias dentro de su casa y que no entraran luego que se fueron los dos la pareja gay y se quedó la casa vacía ya que se quedó la casa vacía aparecían fantasmas, se prendían las luces y se escuchaban ruidos y luego como la casa de al lado daba al jardín, una vez vio que una cosa pequeña se aventaba del árbol de mangos de arriba hacia abajo sim simultáneamente y esa es su experiencia ¿qué es mi opinión? Pues ¿de qué voy a opinar? ¿de qué? ¿De la peruja del 78? ¿De la pareja gay? Es que aquí hay un factor muy importante y es que estaba viviendo como en una zona como, bastante caótica, digamos. ¿No? O sea, pero bueno, caótica en el aspecto de los prejuicios, porque... ¿no? Sí, claro, sí, de los prejuicios. Sí, porque... Eh, sí, exactamente de los prejuicios, porque por lo que noto, hacía drama por todo el niño. <risa> porque no podemos asegurar que todo eso estaba pasando o sea, como sabes que se pelearon o que la señora hacía brujería o que el señor era un cochino o sea, sí. son cosas que no se saben lo que me parece importante resaltar aquí es la persona pequeña o la cosa pequeña que se aventaba en los árboles o sea, pasaba de todo ahí <risa> ese niño no podía vivir tranquilo <risa> A todo le veía cara de cara de espanto, ¿no? Sí, porque iba a decir primero de que es que viviendo en una zona caótica, en donde hay mucha negatividad, pero no, o sea, son prejuicios, aquí son prejuicios, no sabemos si realmente eso estaba pasando, entonces, este, bueno, los prejuicios, digamos que también traen una fuerte carga de energía negativa, entonces, pudiera ser esa acumulación... Eh, transformarse en esta visión de alguien muy pequeño, pero creo que todos los niños, todos los niños llegamos a ver duendes, ¿no? ¿Tú no? No, yo no, no, no recuerdo haber visto duendes <ríe> pero sí, mi opinión es que era muy prejuicioso ese, ese muchacho era muy prejuicioso Qué triste si algo da más miedo que lo paranormal son los prejuicios definitivamente <ríe> Bueno, ahí está esta historia que Empezó con una cosa y terminó con otra muy diferente. <risa> ¿Qué opino? Pues que eras muy prejuicioso. Sí, dicen. es un abrazo. Vamos a ver qué más nos ha mandado por aquí. Es como, no sé si alguien ha visto Investigation Discovery o TUOX, creo que no. Sí, Pero sí, eso, yo... sí, lo has visto. Bueno, este canal, en contexto para los que no lo hayan visto. Es de puros casos criminales, entonces siempre que abordan un criminal, salen personas como a dar su opinión de lo que, de lo que pasó, y la gente empieza de que, sí, ellos, ellos tenían sexo en todas partes, sí. de, que, de que, ¿cómo sabe señora? O sea, ¿cómo sabe que hacían eso? O sea, ¿los vigilaban o qué? Pero toda la gente que da su opinión de que, esta es la vecina de, de la prima de, de la víctima, ¿no? Y sale, ellos tenían una relación súper pasional y está contando su testimonio aquí, señora, claro que no, ¿cómo sabe? O sea, y es aquí como, como en este caso, ¿no? Exacto, ¿cómo sabe, no? O sea, sí, me... no? Es raro, pero fíjate, creo que antes, eh, no sé a qué se deba, no, ponle tú que en los 90. ¿Era más común que tuvieras estas experiencias paranormales o no te has percatado de eso? Porque si sí, ¿a qué crees que se deba? A que estábamos más al pendiente de lo que pasaba a nuestro alrededor y ahora pues con esto del internet, de los teléfonos, de los videojuegos, todo eso, nos mantenemos más ocupados en las pantallas y ya no eh, tenemos la sensibilidad para encontrarnos con la naturaleza que hay alrededor de nosotros, ¿no crees? Sí, definitivamente, porque fíjate, yo tengo, ahorita que estaba contándolo de la cosa pequeña que se aventaba en los árboles, que creo que ese es un tema eso, recuerdo que cuando yo era niña iba mucho a Victoria, a Tamaulipas, porque ahí estaba la familia de, de mi papá, entonces eh, íbamos mucho ahí, y al lado de casa de, casa de mi abuelita, había como una casa en construcción, y no sé por qué razón, creo que también la gente era más le daba más libertad a los niños, porque yo recuerdo que andábamos solos caminando y así nos íbamos bien lejos y, y o sea, nadie nos prestaba como tanta atención. Y, bueno, el caso es que íbamos a, ese, a esa casa como en construcción abandonada y nos metíamos y empezamos a jugar en el segundo piso de ahí, y en una de las ocasiones nos estaban como aventando piedritas. Entonces, nos, éramos como yo, mi hermana y otro primito y nos aventaban como piedras ahí a, en donde estábamos jugando, pero pues no había absolutamente nadie, nada más estábamos nosotros. Y mi primo fue el que dijo que vio a alguien súper chiquito que nos estaba haciendo como esa travesura. Y siempre en ese lugar, como en Victoria Tamaulipas, teníamos como experiencias de ese tipo medio extrañas. No tengo recuerdo así como aquí donde vivo, pero cada que viajábamos a esos lugares que eran como más, eh, como tipo pueblo, ¿sabes? Es que no era Victoria, Victoria, que es una ciudad, era como un pueblo cerca de ahí, pasaba, pasaban esas cosas. Sí, ahorita Victoria ya está súper contaminado, is, historias del mundo, de mucha energía negativa, digamos, y ya era todo. Como que siento que antes era más normal que te pasaran esas cosas y estabas como más receptivo. Exacto, estaba más receptivo. Mira, dice Julie Fonseca, yo como chica trans, mis vecinos piensan que hago de todo en las noches, supieran, veo Oxlack y duermo luego, luego. Oye, sí, no, es que son prejuiciosos. <risa> Oye, sí, es que qué feo. Digo, no he estado en los zapatos de alguien eh, que sea así, pero sí sé que muchas personas alrededor opinan sobre muchas cosas de, de personas, ¿no? Y entonces los vecinos se sí han de pensar que hacen cosas malas, que pues de todo, ¿no? Y creo que sí somos feas las gentes que, que tenemos prejuicios. Justamente como las brujas de Salem, o sea, ¿cuántas mataron sin hacerles un buen juicio? Que Hay muchos juicios históricamente a brujas que, en los que pasaron cosas muy extrañas, pero hay otros de que nada más por ser señalado, porque alguien se enojaba contigo, ya te quemaban, te ahogaban, ibas a la horca y nada más era como la sospecha de que eras bruja era lo que hacía que te mataran y era como bueno si no se muere descubrimos que, que si sí era bruja, pero pues si se muere pues ya nos equivocamos y pues vuelta a la página la siguiente mujer que hay que quemar, ¿no? Entonces Exacto. pasaba mucho eso justamente por los prejuicios. Por los prejuicios, o sea si este muchachito Hubiera estado en la Inquisición, ya hubieran quemado a la pobre vecina, a la pareja gay, al señor de la carnicería, ¿verdad? Sí, pudiera ser que sí. No, voy bueno, a mandar un saludo a Andrea Camacho que nos está viendo allá en YouNow. A Glenn, gracias, Glenn, un abrazo. A Bellota también por esas manitas de 10. Gracias, gente que nos está apoyando allá en YouNow. Luxury, luxury. Gracias por esos 3.000 likes y Beatriz G también. Y de este lado en TikTok, un abrazo para Yasmin 199. Y Numa Blux, hola Ox, viví, viví en una casa y mi hija ve, vio duendes y no es broma, fue real. Esos duendes, ¿cómo son metiches y molestones? ¿Crees que en un futuro, en el futuro donde tú ya este, despiertes criogenizada, sigan existiendo los duendes? Es que fíjate, ya, ya, ya me hiciste dudar porque qué tal si la muerte es un viaje a un lugar más, este, un mejor lugar, ¿sabes? Como esto que dicen que es como pasar de nivel, como que ahorita estamos digamos en el nivel 1 y morir y pasar a esto que sigue, a la otra vida que sigue, es mucho mejor y es como haber ganado y estar en el nivel que realmente está, este, te corresponde, ¿no? Entonces, no lo sé, lo voy a tener que pensar, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Existirán los duendes? Sí, creo cuando que... se descongelen <ríe> cuando estés descrogenizada. Creo que sí, y creo que va a ser más fácil, creo que vamos a estar conviviendo con ellos. Okay. O sea, ya con todos los seres que, que habitan esta tierra escondidos actualmente. Pues mira, tú te pones unas orejitas como Delfa y ya estás, eh, ya entras en el mundo férico completamente. Pues todos, ¿no? O sea... No, tú sí tienes rasgos de, del Señor de los Anillos, de los que salen ahí del Señor de los Anillos. No puede ser. No puede ser eso. De la raza élfica. Soy un elfo realmente. Eh, eh, eh. Ok, a ver, Ox, ¿tú piensas que más adelante... Si vayamos a tener como contacto con otras criaturas o vayamos a descubrir que si existía algo que nos han, no sé, de lo que nos estén hablando hoy y que sea como ridículo, como un sí. pie grande, por ejemplo. Eso seguro, eh, yo creo que el paso del tiempo eh, va mostrando eh, capas de cosas que están ocultas y mientras el humano exista, Va a seguir existiendo su curiosidad y va a encontrar las formas. Hay algo que siempre dice mi hermano y dice que todo es posible, que todo se puede. Siempre lo dice de una forma física, pero creo que si lo llevo también a lo no físico, creo que también todo es posible. Todas las posibilidades existen y están ahí. Entonces creo que eh, está padre esta, esta época, estos años estos momentos de la vida, pero creo que en el futuro, no sé si vaya a estar, no no puedo decir que sea más padre, que esté mejor, pero va a ser más interesante, de, de, definitivamente va a ser mucho más interesante porque vamos a tener más conocimiento de muchas otras cosas que hoy en día eh, no tenemos ni idea. Sí, porque creo que el hecho de que exista esta duda y que nos permita investigarlo y buscar información al respecto, también eh, es bonito, ¿no? O sea, porque si en algún momento ya no hay nada que investigar y ya tenemos el, el conocimiento de absolutamente todo, sería bastante aburrido, ¿no? ¿Qué sigue? Sí, exacto. No, no, no. Yo creo que esto sí va da para más. Cuando uno muere debe de ir a otro lugar. Eso sí, sí creo que, que vaya a suceder, ¿eh? Y pensar, ¿crees, que, crees que el otro lugar al que vayamos, este, como sea, piensas que estamos, ah, ok, ahí va, piensas que estemos conectados de alguna manera con el mundo al que vamos cuando morimos? Otra vez la pregunta. ¿Piensas que estemos como conectados de alguna manera con el mundo al que vayamos cuando morimos? No sé, por decir, decían que eh, la cultura celta que tenían un día en el que estas barreras que nos dividen de este mundo se bajaban, desaparecían y convivíamos con todas las personas del otro mundo. Ah ya, yo creo que tenemos esta barrera y la barrera es precisamente la materia, que estamos hechos de materia, esa es la barrera que no nos permite conocer la otra dimensión, la otra dimensión la vamos a conocer solamente en energía o en espíritu, como le querramos llamar, es ahí donde tendremos el conocimiento de otra dimensión, porque la barrera es esto, nuestro cuerpo o sea piensas entonces que no cuando uh, si te mueres no te vas a ver cómo te ves actualmente exacto no por ejemplo de mi planeta Gamini de donde vengo pues en realidad no tenemos una materia como la que me estás viendo somos como mm. como gelatinas flotantes como como si fuéramos medusas flotantes eh, y gelatinosas pero a la vez no viscosas ok pero de qué color son Exacto, solamente eso como viscosidad, no viscosa, gelatinosa. ¿Pero de qué color son? Eso, trans, como transparente. Ah, ok, ok. <risa> <Sí>. <risa> ¿Todos, son, ¿Todos son iguales? De, sí, exacto, sí. No tenemos tampoco sexo. Eh, por ejemplo, a nosotros nos envían precisamente al planeta para que podamos eh, conocer la vida dentro de un organismo material porque nuestro planeta es diferente. Ok, pero cuando tú, cuando tú vienes al planeta, cuando tú y tus hermanos vienen al planeta, eligen este el cuerpo que van a poseer, o simplemente, ok, tú lo elegiste y empezaste de cero, o ya era un cuerpo que ya estaba, o sea, ya, ya. ya <risa> tipo, ya existía y simplemente lo tomaste. Es no, la no, no, no, lo. Cuando uno decide venir, inicia desde cero, no es como un cuerpo ni decide dónde nacer ni nada. Si no hubiera decidido, eh, no, no, yo creo que sí estoy contento donde eh, dónde nací, no, no me voy a, no arrepiento nada de dónde haya nacido. Tú lo elegiste. Ah, no. no lo elegí, pero... Te mandaron ahí como en forma de misión. Exacto, tú agradeces, agradeces donde llegas. Es que el, el fin que tenemos nosotros, porque somos seres superiores, el fin que tenemos es eh, llegar más alto en el nivel cósmico o un nirvana. Entonces, las las cosas que se nos vienen en, la, en el planeta Tierra, como son tan terrenales, son dificultosas. Y precisamente es vivir esa esa experiencia para poder crecer, crecer cósmicamente. Ok, como evolucionar de alguna manera, ¿no? Exacto, y sí. solamente podemos evolucionar en cuerpos eh, primitivos. ¿Y cuando termina esta misión? O sea, cuando saben que lo hicieron, hasta que mueres. Exacto. Ok, y vuelves a tu planeta normal. Exacto. Ya cuando regresas a mi planeta normal, pues no es como aquí la sociedad. En realidad eso es una inteligencia conectada a un solo okay. sistema. Entonces nada más llegas y al estar entrando ya al, al lugar en forma gelatinosa y demás. Son como esporas que suben y bajan en, en, en dentro del planeta, solamente aterrizas y ya te conectas meramente eh, telepáticamente con los demás entes. ¿Y qué es lo más divertido que puede hacer una gelatina? <risa> pues es que materialmente hay cosas divertidas, pero en estos planetas la, la diversión no, no es algo que exista. No, no estamos diciendo, qué hueva, ¿no? Nada, no, estamos flotando. No, no, ahí no hay bien, no hay mal, no hay diversión, no hay aburrimiento. Solo, solo es existencia pura. Ok, pero estás cómodo con eso, supongo. Sí, sí, no, no tenemos problema porque no hay conocimiento, ni, ni leyes, ni nada. Solamente es existencia pura. Ok, y como ustedes, ¿hay alguna otra raza alienígena que en este momento esté habitando el planeta en otros cuerpos en cuerpos humanos vaya eh, desconozco desconozco de hecho Gamínides no está lejos pues estamos dentro del mismo sistema planetario es una de las lunas de eh, este de Júpiter entonces no estamos tan lejos en realidad no conocemos todavía eh, lo que está más allá de nuestro sistema planetario así de inmenso está el universo ¿El viaje de Amínides a la Tierra dirías que es de cuánto tiempo? Eh, pues eso no, no es como que vengamos en naves extraterrestres, solamente es como un como un flash de luz. ¿Pero cuánto tiempo dura ese flash de luz? Es que en nuestro planeta no hay tiempo tampoco, entonces no medimos tiempo, solamente sucede. Okay. Bueno, este creo que son todas las preguntas que tengo. Ok, por el momento. Por ya el momento, sí. más. Sí, bastante información que, que analizar por hoy. <risa> Vamos. <risa> Dice Cris Maldonado: Ya pidan el taxi a <risa> Oigan, estoy compartiendo algo que nunca había compartido. En vez de que agradezca. Nunca, refrescan... nunca lo había dicho, ¿no? Creo que nunca lo había dicho. Entonces, información que vale, ¿ok? Es una exclusiva. No sean mal agradecidos, sí. chavos, qué no, onda. No crean que es falso como hacer extraterrestres en los maizales. No, no suena totalmente cierto, además de que unas gelatinas no creo que podrían hacer formas en maizales, ¿no? sí, sí, no, no, como gelatinas, no, esos que les que se llaman como extraterrestres y que nos los muestran acá son este mera imaginación. Bastante bien, dicen esto se puso raro. <risa> Esto se puso raro. Vamos a ver qué más nos han mandado. Ah, tengo estas fotos, mira. ¿La estás viendo? Sí, no. Vamos a poner. Este no. Dice, hermano, buenas tardes. Espero estés bien. Un favor. Ayer hubo una reunión en casa de mi hija y se tomaron algunas fotos, como es normal. Pero en esta que te envío se ve algo extraño. En una de ellas a tu lado izquierdo, junto a una chavita de cabello güero. Espero tengas un poco de tiempo y las puedas revisar y me digas que se ve igual que es una pareidolia. Este cuento un poco el año pasado a uno de los amigos que siempre se reunía, lo levantaron en Yuriria, Guanajuato, y pues creemos que ya lo mataron y ellos habló de los amigos de mi hija que se reunieron ayer, creen que puede ser el de ante, creen que se puede, creen que puede ser él. De antemano, muchas gracias por tu tiempo, hermano, un fuerte abrazo. O sea, vamos a repetir la historia ahora. Okay, a ver, más Tranquilo su hija de este señor tuvo una reunión ayer en la noche tomaba una fotografía eh, volviendo al, atrás, tenían un amigo, estos amigos que están ahí que lo levantaron en Yuriria, Guanajuato y creen que ya lo, ya lo fallecieron ¿no? entonces okay. creen que en esta fotografía este muchacho al que levantaron, es que la gente que no sabe qué es levantaron porque es de otros países, es que un, un, un grupo delictivo armado eh, Subió a una camioneta a una persona Y pues la secuestraron o las matan, ¿no? Entonces, cree que en esa fotografía sale Esa persona Que es al lado de una muchacha de cabello güerito Ok, aquí vemos todos cabellos negros Entonces aquí no es Aquí hay una muchacha de cabello güerito, ¿ya la viste? Este así ah, ya la vi. Ajá medio, Es que nos las mandó como. Deja ver si no la puedo poner. No se puede hacer grande. No, y voltearla, ¿no? No, no la puedo sí. voltear. O so, solo que la descargue, no. Solo descargándola y haciendo eso. Pero bueno, aquí vemos a la muchacha cabello güerito dice. No vemos nada. Pero después Ay. la que sigue. Ahí se ve, ¿ya viste? O sea... Sí. No alcanzo a distinguir muy bien, ¿es algo que se ve como gris? Ajá, exacto, se ve como con dos ojos, como si, tuviera, si estuviera pintado de calavera. Ay, se ve muy feo, sí. ¿Sí, ya lo viste? Sí, sí, sí. Ahorita lo no vamos a contestar llamadas, gente, porque... Melissa, no puede hablar cuando hay llamadas telefónicas, por eso vamos a detener hoy las llamadas, solamente los audios, por favor. Solo los audios, porfa. Vamos a ver, tenemos una foto más y ahí está encerrado en un círculo, mira. Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí, pero se ve súper, o sea, se ve muy mal, ¿no? O sea, no que se vea mal foto, sino la persona que se ve. sí. Se ve como, como una, alguien que está pintado de calaverita, como Día de Muertos. ¿Tú crees que nos quieran ver la, la cara o que sí haya sucedido eso? Tendría que revisar la metadata porque ahí dice la fecha en que fue tomada la foto. Ok, ¿no lo puedes hacer ahorita? No, ¿verdad? Okay. Es mucho rollo. Pues tendría, tú si quieres leve mensajes y yo descargo las, las fotografías y eso. Ok, vamos a analizar esta foto bien, que yo creo que de pronto son cosas que sí pasan. O sea, de alguna manera esta necesidad energética de dar un adiós o querer dar un mensaje o señales. En los asesinos de crimen es muy común como que uh, siempre dicen como que la víctima eh, eh, um, como descubrió. No descubrió. La víctima resolvió su crimen, o sea, por huellas que dejó, o por cositas así que pasan de pronto, ¿saben? Entonces, como en un crimen de esta índole siempre hay bastante carga de energía, pues bien pesada, bien oscura, bien negativa, es común que aparezcan ese tipo de cosas. O sea, no es algo, yo pienso que puede ser real, pero necesitamos sí verla un poco más grande, Voy a, este... Se las voy a poner ya más grande. Vamos a ver. Eh, compartir pantalla. Eh, me voy a ventana. Os pues vamos aquí. Compartir. ¿Sí la están viendo? Ay, sí. O sea, me da como que una sensación fea. ¿Sí la están viendo? Sí. Ok, le voy a enseñar a, a la gente de TikTok. Ahí está. ¿Se puede hacer un zoom? Eh... Sí, ese es como que todo el zoom que pude, haber. ¿Eso ver. es todo? Aquí hay más zoom, deja ver. Es que con, se, se pixelea ya con más zoom, pero pues ahí se ve. ¿Crees que sea una pareidolia? Parece que es un rostro, mira, a lo lejos parece que es un rostro. Pero cuando lo acercas... Puede ser como algo que pueda ser una pareidolia, ¿no? Ahí se ven como los ojos, mira. Sí. Dicen parece un demonio. Está mm. raro, ¿no? Que subas la saturación, dicen aquí. ¿Se puede? A ver, déjame, déjame ver que no le estoy enseñando nada a la gente de, de TikTok. A ver. Ahí está. Se Les... parece mucho a la muerte cuando se presenta, cuando alguien va a morir. Eh, ¿Editar? ¿Qué es la sutrusión, no, no le puedo hacer nada aquí. Como que le subas, este, lo, uh, como que aclares la foto, ¿no? Parece ah. una moja. Mm, un vato con resaca. <risas> ya no sé qué hice. Ya no sé qué hice. ¿Qué está, haciendo? ¿Qué está pasando ahí? El brillo aumenta, solamente que aumentes el brillo. Yo creo que la voy a aumentar el brillo y... Voy a hacer okay. un photoshop. Sí, y lo subimos. También en la página de, de Melissa pueden encontrar estas evidencias que, pues, que nos mandan aquí. Les voy a ¿Puedo mostrar. En TikTok? ¿Pues la que se congeló o solo soy yo? No, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok. Este, ah, pues lo puedes subir a TikTok. Has estado haciendo eso, ¿no? Subiendo las fotos como más... Eh, que más miedo dan. Exacto, las, las fotografías eh, okay. las van a encontrar en, en TikTok o en Instagram o en Facebook. Estas fotografías okay. que nos han mandado con las historias las vamos a estar subiendo ahí en la... En la cuenta de Melisa, o en la mía que aparece ahí, Melisa A, Melisa E, Y, H. Melisa E, hey, es que tengo dos, uno, uno de, mis, de mis cuentas de TikTok, no subo nada de eso, la verdad, que es Melisa con W, -S -S E, Y, H. En esa cuenta de TikTok no hay material de ese, pero en Melisa con W, -S -S E, Y, H, Terror, ahí subo contenido criminal. O sea, todo lo que van a ver son análisis de crímenes, de asesinos, seriales, de cosas así. A ver, dame un segundito, regreso. Ok, mientras, oigan, síganme en mis redes sociales que son así, todas las tengo igualitas. De hecho, ¿saben qué? Necesito ayuda porque eh, no uso nada Facebook y lo quiero empezar a usar. Entonces, si sí pueden pasarse a darle un like a la página y seguirla que es, ni siquiera me acuerdo cómo es, pero ahorita les digo, es la única cuenta que tengo que no es igual a todas las demás, que todas las demás, es un comercial bien largo, todas las demás son melissa con doble S, EYH y la cuenta de Facebook, que de verdad me harían un súper favor si sí, sí, la siguen y le dan like, creo que es EYH Meli, h Meli, e -Y -H -E por favor, hagan eso por mí, los va a querer mucho dale pues ya estoy de no, regreso Menti, mentí es meli e -Y H. meli e -Y H, la cuenta de, de Facebook y creo que también la pueden encontrar como melissa doble d e -Y -H. quieres que mostremos tu Facebook este no creo que ya o oh, sí se puede pues si lo. Busco. Pero no, no el personal. <risa> <risa> o sea la cuenta, ¿no? <risa> Hay que mostrar el personal de melissa Aquí es su Facebook personal, sí, no, basta. Bueno, vamos a, a, voy a estar subiendo esas fotografías a estas cuentas y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nos mandaron más fotos. Eh, ...aquí dice alguien... Oh, ...buenas tardes Oxlack, vi tu video donde tienes problemas por un objeto embrujado... ...tengo conocimiento de dos personas que son santeros que te pueden ayudar... ...ok, me manda los, los WhatsApp de estos dos santeros... Eh, ...aquí tenemos otro... ...hola, buenas tardes, me llamo Brian García, soy de Argentina... ...quería comentarle que acá en Argentina se está hablando mucho sobre una mujer de la pampa... ...que resumidamente dice haber sido abducida en su casa por una nave y estuvo desaparecida por 24 horas aproximadamente. Despertó muy lejos de su casa con una enorme cortada en la cabeza, ya cicatrizada. Un canal de televisión llamado Crónica tuvo la oportunidad de entrevistar a la señora en su casa, que fue abducida por el OVNI. Lo más raro es que durante la entrevista a veces ocurría interferencias, y los reporteros piensan que los comunicadores están descompuestos. Pero lo que yo pienso es que la interferencia se debía al magnetismo o algo así que dejó la nave extraterrestre. Acá te dejo la entrevista del canal TV Crónica. ¿Quieren que veamos la entrevista de esta, de esta mujer sí. que se la llevaron los extraterrestres? Sí, vamos a verla ya. Vamos a verla. De hecho, bueno, ahorita vamos con otra cosa. No sé si tú lo viste. Es algo que está sucediendo en TikTok. Ok, ah, vamos. vamos primero con esto y después vamos con lo de TikTok. Eh, vamos a compartir pantalla aquí. No, ¿dónde estoy? Estoy acá, estoy aquí. Compartir pantalla. Archivos de video. Compartir pantalla. Estoy en ventana. Eh, estoy en pestaña de Chrome. Aquí la mujer. Compartir ahora. Lo hacemos en grande. Le ponemos play. Se por el ovni, abducida, abducida. Me voy a ir a La Pampa, vivo directo El testimonio que espera el país De la mano de Marco Gutamante, Marco, querido Tortus Sí, estamos acá en los Laos, En La Pampa, en la provincia de La Pampa Y estamos con Irma Gracias, Irma No, de nada ¡Qué susto! Sí, yo la verdad que no sé Si fue sí. susto, qué es lo que fue, no sé Pero... Eh, qué sé yo, no sé como, Ni siquiera sé se explicarlo ¿Me quieres contar qué pasó? Sí, mirá Ah. mi marido se fue, porque había otro campo que estaba también acá, ¿sí? y él se fue, y yo me levanté, tomé dos, tres mates, eh, siempre me pongo a jugar con el teléfono y eso, estoy tomando mate a la mañana, y de repente el teléfono me empezó a hacer raya, ¿viste? como cuando se corta el cable. ¿viste? Ah, pero eso es una conferencia. Sí, sí, sí, me sí. el teléfono. ¿viste? Eh, de repente empecé a escuchar ¿viste? ¿Viste el viento cuando zumba cuando una ventana o algo así? Una ventita del teléfono. Sí, sí viste cuando el viento empieza a zumbar así, ese chifrido fuerte, viste, eh, yo digo, bueno... Pero eso no fue por el teléfono, fue acá afuera. Ahora no te explico, sí. Entonces, yo cuando miraba para el teléfono así, y escuchaba ese ruido, eh, salí para afuera, pensando que me había olvidado algo. Sabía hasta ahí. ¿A dónde está ese perrito, perrito blanco? dónde está el perrito blanco? ¿A dónde está el perrito blanco? Sí. No, no. ¿A ahí, ahí? Yo me acuerdo. ¿Y en menos? Yo no me acuerdo más nada que lo que pasó ahí. O sea que los 4 o 5 metros de la puerta hasta el perrito perdió, la, perrito, perdió la, la noción de todo. Sí, hasta acá yo perdí la noción. Acá cuando llegué, llegué acá, acá no, no sé lo que pasó. Chicos. Irma, lo, lo, lo van a estar escuchando, escuchando a partir de ahora. Sí. Es la entrevista es la que, de, de, de que todo el mundo ha hablado de ella, pero es la primera vez que habla. Sí. Mirita, ¿cómo Te que habla. Un gusto hablar con usted. Irma, Irma, Irma. Irma, Irma, Irma. Irma. Ah, yo eh, estoy muy mal con los nombres hoy. Te pido disculpas. <risa> a okay. ver, ¿qué, qué recordás Quiero, que nos puedas contar? Mira, eh, como recordar no recuerdo muy poco... Eh, yo lo único que sí, que recuerdo que el teléfono me empezó a hacer se cortó la luz en ese momento. Sí. Eh, caminé hasta afuera, eh, que tenemos un porche así, al hasta, hasta, hasta, hasta terminal. Eh, de ahí no recuerdo más nada. Ahora, yo no vi lo, no vi nada. Lo único que escuché fue el viento, viento como si fuera un viento fortísimo. Y, y, a... y apareciste al otro día en otro lado. Está bien lo que digo, si no me corregís. ¿eh? Sí, sí, sí, mira, yo lo único que recuerdo que yo no sé, gira de noche o era de día, eh, eh, atinaba a abrir los ojos, veía todo en cantidad de luces, luces, como si, ¡uh! Y todo blanco, como si ves la nieve, ¿viste? Algo así. Sí. Así. Pero bueno, eh, eso, esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos. Era algo que no me dejaba ¿Qué abrir los ojos. No lo está porque... contando. Yo, ¿Y no podías, advertir Hasta si era ahí de, recuerdo. no podías advertir si era de día, de noche y ni siquiera dónde estabas. No, no, no. No, no, no. Nada. Nada de nada. ¿Y ¿Escuchabas algo? ¿Veías algo? No, nada. Solamente luz. Eh, la luz y una cosa muy fuerte que eso me volvía a cerrar los ojos de vuelta. ¿Y qué sentías? No, no tengo idea. Ni ideas, ni ideas. <risa> señora... yo, pasé, que yo recuerdo sí. el otro día... Esa señora no, no, no tiene no, no, idea no, no, no. de nada. Sí, cuente, cuente, cuente. cuente. Lo, eh, lo que sí recuerdo es que yo el otro día estaba sentada en la calle. Sí. Con las piernas extendidas, la, los brazos arriba de las piernas. Sí. Eh, cuando sí. Yo, abro, yo abro los ojos, veo, veo la calle, miro por un costado, veo el borde de la calle. Sí. Para el otro lado el borde también. Y bueno. No recuerdo el tiempo que estuve sentada. Bueno, y eso le iba a preguntar, Isma. y Después me levanto. Usted desapareció 24 horas. ¿Pero usted recuerda qué percepción del tiempo sí, eso tuvo? Lo... Fueron, ¿Usted sintió que fueron 24 no, horas no. o 6 meses? No, no. yo solamente sé lo que me dijeron. Pero no recuerdo cuánto tiempo estuve. Sí, ahora, y en el lugar que apareció, sí. eso ¿es el lugar que usted eh, conocía? Previamente, que ya había ido o no. no sí, no, vos sabés no. que sí, porque, eh, o sea, yo pasé por ahí. Por eso te digo que después cuando yo me levanté, empecé a girar a la redonda, sí, me sí. toqué y tenía el teléfono, ¿cierto? Yo tenía el teléfono en el bolsillo, la campera. El teléfono estaba prendido. ¿Tenía el teléfono prendido? Eh, yo no sé cuánto rato, sí, no sé cuánto rato estuve dando vueltas hasta que yo empecé a reaccionar. Claro. Cuando yo miraba el teléfono, cuando yo prendí el teléfono, que vi que estaba prendido, pero toqué, eran las 5 y 10 de la mañana. 5 y 10 de la mañana. O sea, este, este o sea <risa> aquí, ¿a qué hora desaparece usted? Mira, yo para más o menos eso fue a las 7 de la mañana. 7 de la mañana del. Ya, ya, suficiente. Esta señora, este, no sabe, no sabe nada. Yo creo que se fue por ahí y está engañando al marido de que se lo se la llevó una nave porque no dice sí. nada. Así llevó su mentira al grado que la televisión fue a entrevistarla. Hoy Pero sí. mira, cuando empezó, la verdad me estaba convenciendo porque hacía muchos ademanes. Y cuando la gente hace muchos ademanes, está hablando de algo. Real en el lenguaje corporal Pero muchas veces se ocupa De empezar a decir algo real Para convencerte de la mentira que estés diciendo Entonces después ya como que no tuvo Nada de sentido lo que estaba diciendo Y aparte no, no nos daba Material, o sea, no se acuerda de nada No sabe qué sintió Sí, sí no sabe nada, no sabe nada no Sabe que salió un poquito ahí A la cochera, no sé qué más Y que desapareció ¿Cómo Por no vas a tener idea de qué sentiste? O sea, ¿qué sintió? No tengo idea ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, no vio ni siquiera una nave, no vio absolutamente nada. Lo de la percepción del tiempo también, y dijo algo que para mí, ahí nos damos cuenta que todo es mentira. Dijo, yo no sé, yo solo sé lo que me dijeron. ¿Qué le dijeron? ¿Quién es? ¿La gente que la entrevistó? Sí, sí, no, no, no, no. Está muy mal esta señora, si no. Esto es, no, falso. No es falso. Falso, falso. totalmente, sí. Pero sí. Si hubiera sido tú de un programa de charlatanería, ¿qué hubieras opinado? Es que sabes que creo también que hay veces que, eh, que existen personas a las que sí les han pasado esta clase de cosas y el hecho de que llegue a entrevistarte a alguien que no cree lo hace medio burdo, o sea, hace que se vea ridículo, de que le sacaron los ojos, pues la música de entrada era de circo para empezar, o sea, ¿qué onda con eso? Entonces desde ahí tú, aunque la persona sea la más seria y tenga una historia real que contar, ya vas a pensar tú de que es, es una estupidez esto es ridículo y ya no, no pierde credibilidad no entonces sí, sí. no sé yo, yo me gusta escuchar a la gente que tiene una historia que contar y siempre les creo ¿sabes? porque qué tal si, si es cierto ¿no? pues sí o sea entonces, o, o a lo mejor puede tener también un problema por ahí de esquizofrenia algo que le haga imaginarse eso ¿no? pudiera ser también algún sí como no sé ser psicótica, imaginarse este tipo de cosas o alguna droga de pronto. Los asesinos eh, se imaginan cosas, ¿no? Hay varios asesinos que se imaginaban cosas. Hay muchos que son psicóticos, sí. Oye, ¿eh, ¿qué me ibas a hablar de TikTok? ¿Qué pasa en TikTok? En TikTok traen como mucho uh, un canal de una chica trans que sale pues haciendo los bailes de tendencia y todo esto, sí. pero lo que pasa con ella es que la, el lugar donde está en el lugar donde está en su casa hay como unas pantallas que están que son que, que son como de unas cámaras que están grabando un cuarto, como si estuvieran vigilando gente. Entonces, todos empezaron a decir que además de que es muy raro que seguramente es un asesino serial, que está secuestrando gente, y traen una onda así, mucha gente ya salió también a defender a esta persona de que nada que ver, no o sea, es estas cámaras las tiene como para vigilar su casa y demás, pero no deja de ser raro el hecho de que, pues no parecen las cámaras estar apuntando a que está vigilando algo. Sí vi, eh, esto, ¿te llegó por TikTok o lo viste en YouTube? No, lo vi en TikTok. Esto es de TikTok, desde un inicio lo dije. Mira, déjame buscar porque precisamente tengo ese video donde lo explica y me parecería interesante que, lee unos mensajitos, déjame encontrarlo. Ok, a ver, ¿qué canal es de TikTok? Ay, te mentiría, no sé, no lo Ahorita sé. Ahorita les voy a mostrar yo eso, no se preocupen. O sea, sí se ve medio, medio creepy, pero es demasiado creepy. Creo que este tipo de cosas se ocultan demasiado. Aunque desde que nacieron las redes sociales también ah, existe este perfil de criminal que lo hace tan evidente que nadie lo cree, ¿no? Pero cuando es así muy obvio que es un lugar súper feo, que hay unas pantallas ahí grandes, no sé, me resulta extraño pensar que en realidad sí es como eh, un asesino, un secuestrador o lo que sea. ¿Qué crees que no la encuentro? Eh, hoy lo vi precisamente, es que pienso que es en una página que sigo y no creo que es otra página eh, y hoy precisamente vi esa historia. Y justamente estamos hablando de prejuicios también aquí, ¿no? Ven a alguien que da miedo a una persona así toda rara e inmediatamente eh, la gente empieza a decir que es alguien que está haciéndole daño a otra persona, ¿no? Pero si en este caso lo cambiamos a que es una chava bien guapa, un chavo súper guapo en una casa súper bonita, no se van a poner a decir de que seguramente esta persona es secuestrador o secuestradora o asesino. O sea, Exacto, son... sí. Sí es un prejuicio, ¿verdad? Porque... Como tú dices, puedes haber alguien que sí sea un criminal y tenga una casa muy bonita y se tenga un físico, pues, agradable a la vista y demás. Así es, y simplemente creo que el hecho de que está en un lugar como muy feo y pues la persona, también, o sea, que, que todo está raro en el campo visual, es lo que hace esto. Pero creo que es totalmente planeado para que haya sido así. Mira, yo creo que sí lo voy a encontrar, ¿eh? Creo que sí voy a encontrar el video que estaba buscándoles. A ver. Sí, sí, la encontré. Por fin lo encontré. Así que vamos a hacer okay. esto. Dicen aquí, no conocen el contexto, sí, no, sí, pasan sí, estas sí, cosas. Ok, ahí está. Vamos a StreamYard, vamos a detener pantalla, vamos a compartir pantalla. Espera, a... espera, es que aquí tiene un mensaje de mamón, justamente el video que estamos viendo, y creo que tiene bastante razón. Sí. Porque nosotros sí vimos un cachito del video de esta señora en el que, este, pues parece ser falso por lo ridículo de que lo presentan los reporteros, o sea, pues sí. todo lo vimos, lo presentaron de una manera ridícula, es lo que te hace pensar de pronto de que es algún un chiste. Entonces dice ella, no conocen el contexto en donde pasan esas cosas, o sea, además no vieron la cicatriz que tiene en la cabeza, y sí, mencionaron que había una cicatriz y no no la vimos. Si hay alguna entrevista que nos puedan mandar donde se vea, este, leen más seriedad a esto, aquí lo podemos analizar con mucho gusto. Exacto, sí, o sea, pensamos que es falso porque desde el inicio ya ellos lo presentaron así como burlándose, pero es que de verdad la señora no tenía como argumentos eh, definidos como para explicar algo, solamente dice que no se acuerda, no se acuerda y no se acuerda y ya, entonces fue como no, no es muy útil. Así lo fue, bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver eso. Y hoy se encuentra en investigación porque los videos son totalmente perturbadores. Quédate conmigo porque aquí te voy a contar qué es lo que está ocurriendo. Mi nombre es Ingrid Arriola. Comenzamos. El verdadero nombre de Sabrina Prater es Franklin Prater. Este es de Michigan y en repetidas ocasiones ha mencionado en su biografía de TikTok que le encanta explorar su lado femenino. Esto lo hace vistiéndose de mujer y es que recientemente había comenzado a explorar su identidad. Y es que esto no sería nada extraño si no estuviera acompañado de situaciones que a los usuarios comenzarían a hacerse notar. Los videos son perturbadores si los miras bien detenidamente. Desde un venado en una jaula aparentemente sin vida o manchas de sangre en el piso, son solo algunas de las cosas que se pueden observar en el fondo de los videos. Pero lo que más trajo al ojo, incluso de muchos influencers, es que parecía estar rodeado de cámaras en una habitación descuidada, cuidando aparentemente algo o a alguien. El creador de contenido también ha recibido enormes críticas en línea. Algunos usuarios de Internet han sugerido que tiene como rehenes a dos personas. El hombre de 34 años es de Flint, Michigan. Sin embargo, las autoridades policiales no han investigado más sobre la conspiración. Muchos comparan a Sabrina Prater con Buffalo Bill, un personaje de la película de terror de 1991, del silencio de los corderos. Los internautas se sorprendieron por el extraño parecido. Y es que en todos los videos no hace otra cosa más que bailar y tener mensajes que son muy extraños. Muchos de los seguidores de Prater están preocupados por la seguridad del creador de contenido, así como de la seguridad del perro que aparece en varios videos. Sin embargo, lo que se está haciendo viral es por qué existen tantas cámaras, qué es lo que está cuidando, en dónde se encuentra y por qué esta casa está tan descuidada. ¿Realmente se trata de un caso serial? Sígueme en todas las redes sociales porque aquí lo estaremos investigando. Mi nombre es Ingrid Arriola. Buenas noches. ¿Esta? Ese es el caso que estabas mencionando, ¿no? Justamente y es que la verdad es que sí eh, se han encontrado muchos asesinos que han utilizado las redes sociales para eh, de alguna manera como presumir sus crímenes mm. o darse a conocer, entonces no sería descabellado pensar que pudiera ser, pero por otra parte también está como demasiado forzado a que pienses eso, ¿no? O sea, como Exacto. si fuera una historia armada. Fíjate que yo por ahí tengo un caso y tengo las fotos guardadas, incluso este, empecé a llamar a, a personas, a, a ya secretaría de, secretarías ya de México sobre estos casos de violencia y demás, porque en Instagram me encontró un, un, un perfil pero estaba privado, estaba privado, y entonces me llamó algo la atención del perfil que le di seguir, ¿no? Que como amigo, me aceptó el perfil, y lo que vi en, en esas fotos de Instagram, y las tengo ahí, ahí debo tener el caso, no lo subí porque, ahorita te voy a contar la historia, pero se veía a una muchacha como golpeada en todas las fotos, como que la estaban sometiendo... Como que su pareja la, la golpeaba y la sometía sexualmente y demás. En todas las fotos se veía así como amarrada, desgreñada y demás. Tu, varias fotos así, incluso tenía muchos moretones en la cara. Toda, eh, la, el Instagram era así y tenía muy pocos amigos. Entonces me puse a, a investigar. Y así encontré el, el perfil como que de su novio, y también tenía cosas como del diablo y cosas así. Entonces yo dije: Esta muchacha la tiene, la tiene amenazada, la tiene amarrada, la ha de tener ahí obligada. Y empecé a, a, a solicitar ayuda a la Secretaría así como de, de violencia de género, no sé de qué tanto hay en, en Twitter me comuniqué con mi network para que si, si teníamos un enlace directo para Instagram para poder checar eh, esa cuenta y demás, ¿no? O sea, yo ya estaba moviendo cosas porque a mí se me hacía como que esa persona estaba secuestrada y como que la tenía uh -huh. amarrada el tipo este. Pero después encontré ya más eh, entre sus, entre fotos, entre gente que, que la seguía. ...otras cuentas de ellos mismos dos... ...y se veían en fotos los dos... ...así fuera de la, en la calle... ...normales y demás... ...o sea como que tenían nada más un fetiche... ...o como que tienen un fetiche... ...y tenían cuentas para su fetiche... ...y Ay, tenían qué cuentas normales... Ajá, ...de personas normales... ...pero tenían otras cuentas así... ...de fetiches completamente... De, ...de sadomasoquismo y demás... ...entonces Ay. dije... Ah, no, ...no la tiene amarrada... ...simplemente... Ellos tienen ahí su juego así como brusco y se golpean y demás. O la golpeaba, ajá, qué raro. Ahí tengo las fotos, ahí tengo el caso. No sé si esté bien, si un día lo puedo subir, lo puedo presentar aquí o nos vayan a bajar la, la transmisión por el, el tema o no sé en qué otro lo puedo hacer sin que nos vayan a molestar por las fotos y las imágenes, porque pues está entre desnudos y golpes a una mujer, entonces pues, imagínense. Pues puede ser en, en Twitter, ¿no? Que creo que es la más permisiva. Yo creo que voy a abrir, abrir ese OnlyFans para presentar todo ese tipo de casos que me podrían bloquear. Para presentarles lo, los charlatanerías que hacen y demostrar los fraudes para que nadie me vaya a denunciar y demás. Sería bueno, ¿no? Voy a checar eso de OnlyFans. Si me apoyan, yo hago eso y les muestro pues, las cosas extrañas ahí. Sí, estaría bien. Definitivamente en el caso que acabamos de ver... Yo pienso que eh, obviamente se tiene que investigar, ¿no?, porque no podemos dar por sentado nada, está pasando algo raro, eso es más que evidente, pero tampoco podemos dar por hecho que esté pasando algo como violento, ¿no?, entonces creo que va a terminar todo esto en que sí van a ir a catear esa casa y sí van a ir a investigarlo ah, ¿sí? y más, y más está pasando en Estados Unidos, esto creo que tiene que ser una semana que toda la gente lo trae en boca y al final, pues, si, si este es algo armado, pues, se logró el objetivo, ¿no? Que es dar de qué hablar. Ah, ok. Ahorita voy a poner a checar todo eso para hacer un video para mi canal, yo creo. Excelente. Sí, Muy pues bien. Ya es, pues ya es hora, hora, ¿no? Ya es hora, así es. Pues, ya <risa> es hora. <risa> Melisa, eh, yo creo que para el próximo moco que tengamos, ya ten tengamos un tema, ¿no? Sí, ya el próximo viene con tema. Con tema, exacto. Ahora vimos que las llamadas no pueden ser posibles porque melissa se va al otro mundo. Y mejor que tengamos un tema para que no haya problemas. Muy bien, melissa pues algo que le quieras decir a la audiencia. Pues nada más agradecerles nuevamente su atención, su tiempo, que estén aquí compartiendo tantas cosas que alimentan bastante a mojo. Y que me sigan, por favor, en mis redes sociales, que son Meli S -S -E y H. Hago videos de YouTube, ya que tengo micrófono otra vez, van a volver. Y en mi cuenta de Facebook, que es Meli E Y H, que ya lo voy a empezar a usar. Y creo que, que es todo. Es todo, sí. Muy bien, pues bueno, a toda la gente que nos siguió en YouNow, en TikTok, en Instagram, y también aquí en YouTube y en Facebook, les mandamos un abrazo y mañana nos vemos a esta hora, si Melisa puede pues aquí, está Lea, aquí estará si no sí. pues aquí yo eh, los atiendo, mañana moco con tema, mañana hay ah, moco mañana. con tema sí. Ah, entonces sí, ya ya dijo Melisa que sí, mañana moco con tema, un abrazo a todos, ¿por qué creen que se llama moco? pues porque en mi planeta así parecemos todos más que Melisa no sabía son puros mocos ahí sí. <risa> descansen hasta mañana Bye. Vamos a pagar aquí. Vamos a pagar aquí.